noches, bienvenidos, saludos a toda la legión Oxlack, a toda la familia Oxlack, a la legión Donitas, a los magios, a los Oxlovers, gracias a todos por estar en esta transmisión, estamos en vivo y en directo, 10:33 treinta tres de la noche, vamos a iniciar esta transmisión de relatos oscuros. Le damos la bienvenida a nuestra invitada, Andrea. Hola a todos, buenas noches, qué bueno volverlos a ver por aquí. Y bueno, un abrazo a toda la gente que nos está viendo por TikTok, por Facebook, por YouTube, por Twitch, eh, eh, solamente por esas redes sociales. Les mandamos un abrazote. Ya después eh, transmitiremos también para TikTok. He dejado un tiempo de, de transmitir en TikTok, pero vamos a, a retomar también que estén nuestros amigos de TikTok. Un abrazo para Roque, para Ghost, para Andy, para Luis, para Giovanni, para María, para Jorge, para Calavera Men, a Chilanguita, para Mar también que está aquí con nosotros, para Checo y para Bárbara. Gracias a todos por estar esta noche con nosotros. Hoy eh, espero que nos llamen por teléfono y nos cuenten sus relatos oscuros. El número eh, de WhatsApp, a eh, ese número tienen que marcar en, por WhatsApp, por favor. No marquen por teléfono, sino por WhatsApp. Es el más 52-722-7857-833. Si nos hablan fuera de México, si nos hablan del interior de la República Mexicana, es el 72-27-8578 treinta y tres, un saludo para Jonathan de la Cruz también que nos está viendo y ya tenemos una llamada, wow, wow, tenemos una llamada, vamos a contestar, hola buenas noches, hola buenas noches, hola, hola, hola, buenas noches, hola, ¿cómo te llamas? Buenas noches, buenas noches Hola, ¿cómo te llamas? Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. bueno ¿cómo te llamas? Este, ¿Sí se escucha? Sí, sí te escuchamos, ¿quién eres? Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Ah, ¿sí me escuchas, hola? Sí, te escucho, mi hermano, ¿cómo te llamas? Alfredo. Alfredo, ¿de dónde nos hablas, Alfredo? De aquí, de CDMX. Ah, pues bienvenido Alfredo, ya te, no nos escuchabas, pero creo que ya nos pudiste escuchar Sí, como que se oía, como que se oía y venía la señal Ok, qué Alfredo Internet Es pues que bueno que te animaste a llamarnos para contarnos una historia, ¿verdad? Sí, sí, este, bueno, más que nada, ¿qué te crees que es como un sueño? Pero este, pero sí fue algo así medio perturbador. A ver, cuéntanos y... Que hubo una vez que este, estaba platicando con una señora de las que echan las cartas y ese rollo. Sí. Pero no trabajaba, bueno, no estaba en negocio, sino la conocí así en un lugar y estuvimos platicando. Y, este, y en una de esas me dijo: No, ¿sabes qué? Este, hay sueños que son muy reales, sueños que, que tú parece que estás en ellos y que pasas de la dimensión del sueño al real, pero lo, lo mezclas, como que lo mezclas, porque no distingues, el, cuando despiertas ves todo igual, no distingues existencia si estaba soñando o si tú estabas viviendo. Uh -huh. Ah, bueno, dije, pues, te soy franco, yo no dije, sí pues, está bien, sí soñado. ¿no? Y este, entonces esa, esa ocasión empecé yo a tener un sueño eh, aquí por la colonia donde vivo y estaban construyendo una una como edificio, pero lo gracioso de ahí es que yo cuando hablaba con una un albañil que estaba construyendo sí. en el sueño, eh, yo hablaba como como hablo aquí en en la realidad, o sea, movía la boca no sé si algunos lo han podido hacer o lo hacen, pero al mover yo la boca me costaba mucho esfuerzo y lo hablaba, pero yo veía que, que cuando salía el sonido era como ondas, como cuando viendas una piedra en el agua. Oh, ok, así se veía, se, se podía ver el sonido. Se veía, hablaba y se veía el sonido, o sea, en el sueño yo veía el sonido así y hasta el chichilón si eso nunca lo he vivido, nunca lo he... lo he soñado así, siempre que sueñas como que tu mente es la que habla y, y oye, ese rollo, sí. pero nunca ves mover los labios. Y cuando yo hablaba, así me costaba mucho trabajo, pero podía preguntar unas cosas al bañil. Y él me, me contestaba de la misma forma, como que movía la boca y veía cómo las ondas venían de regreso. Iban y venían. Y dije, chido, estoy soñando. Bueno, me sacó de onda. Ya me, me contestó y yo entré a, así a la casa. Y, y me acostaba en, en un como sillón. Pero en ese sillón, como que ya era atardecer y empezaba a ver que estaba oscuro. Empezaba a meterse el sol. Medio se iluminaba el, el cuarto Y entonces empezaba yo a ver Que este que como la mitad de un hombre De los pies para abajo Como si fueran pies de cemento Pies así como de piedra Nada más se arrastraban Y... y o sea, no había la parte de arriba Nada más la parte como se arrastraba No caminaba, nada más como que se arrastraban los pies juntos Ajá. Me iban acercando eso era, eso era en el sueño Se me iba como acercando Y decía decía... Entonces cada que se me iban acercando me empezaba a dar miedo porque nada más veía una parte y así me dio y bueno, no tengo largo el cuento de repente ya empezaba yo a orar, empezaba yo a clamar a Dios oye, pero porque sentía mucho, mucho miedo como que eso se detenía y se iba otra vez para atrás se iba para atrás y empezaba a regresar, a regresar, a regresar pero nada más digo de la mitad del cuerpo de la cintura para abajo sí. se deslizaba y se iba para atrás pero era como un y hombre bueno, entonces, de piedra, ¿no? Como, como si fuera la mole, así nada más pero de la cintura para abajo, como de pura piedra, pura ¿Sí? piedra sí, cemento, así nada más, para nada más o sea, cuadrados para adelante y para atrás pero en el momento que me despierto estaba en el atardecer era la misma situación, medio iluminado si sí estaba acostado en el sillón y sí estaba todo estaba igual, todo porque cuando se, se, se regresa, bueno cuando se sale del, de, de la sala uh -huh. se oye la puerta se si la puerta ¡pah! mi puerta es de metal, se oye ¡pah! el trancaso y eso me despierta, y cuando me despierto, misma posición, mismo atardecer, todo estaba igual. O sea, de cuenta como, como si lo que hubiera soñado lo hubiera vivido realmente. Nada oh. más abrir los ojos y ah, chido, estaba yo igual. Todo estaba igual, ¿Todo solamente faltaba el, el este ser de piedra. Esa, sí, nada más te digo, estaba igual. Estaba, estaba sí, nada más faltaba eso. Ok, entonces estabas sí, sí, como, como en un sueño de okay. estos donde te sale tu espíritu. Y Yo creo que algo se te estaba acercando mientras dormías, ¿no? Estabas durmiendo en la tarde entonces. Sí, estaba durmiendo. Te digo que, pues ahí me empecé a soñar. Te platiqué con la señora allá en la casa y me, me puse a ver la tele, pero yo creo que la apagué. No recuerdo haberla apagado, pero yo creo que la apagué y me quedé acostado. Uh -huh. Porque ya cuando después todo estaba oscuro, pues, decir que a lo mejor sí apagué, pero no recuerdo. No recuerdo que la haya apagado. Pero bueno, estaba apagada. Y empezaba a soñar lo primero, no, digo que, como que estaba en la colonia y veía que construían. Y platicaba con este albañil, pero, pero sí movía la boca y veía cómo salían las ondas sonidos, y el sonido. Y me contestaba, no sé qué le preguntaba, no recuerdo ni tampoco qué me contestaba. Nada más veía cómo el sonido iba hacia él y después me regresaba el sonido. Y ya me iba yo con su respuesta. Me caminaba y, y entraba a la casa y te digo que okay, me recostaba. Y, y después oía que la puerta se abría y veía a esta, a estos pies de, de piedra cómo iban acercándose. Qué interesante, ¿no? Sí, que podías ver el, el sonido en este sueño. Sí, yo digo, nunca, lo, nunca, nunca lo he experimentado, nunca lo he visto. Es la primera vez que me pasó y pues, se me quedó muy marcado porque nunca... Y de ahí para el real tampoco lo he vuelto a hacer. Eso. No sé por qué. No sé si haya un aparato que pueda mostrar el sonido. Si alguien sabe si hay un aparato que con algún filtro o algo se pueda ver las ondas del sonido, pues estaría bien interesante que nos dijeran si hay un aparato así, eh, pero por ejemplo los, por ejemplo, los gases, este, los gases de las personas, sí se pueden ver con un tipo de filtro, ¿no? ¿Has visto esos videos donde eh, con algún tipo de cámara, yo no sé qué capte, pero si alguien se echa un gas, se, se puede ver la, la, la esa, pues el gas así saliendo de ahí atrás, de franco, no, me lo estás diciendo y es nuevo, para mí no sabía que había esos filtros o esas cosas. Sí, debe de haber. Bueno, para ese tipo de... Yo no sé si mida el calor o mida... El calor, yo creo. Que ¿Crees? Sí. O sea, el, el gas sí. que sale de nosotros, ¿sale calientito? Cámara, Cámara ah. térmica, mira lo que dice. Pues es como, como la llama de un cerillo, ¿no? También es así, sí. tipo uh -huh. caliente, debe de ser. Uh -huh, uh -huh. Sí. Sí, había algo raro, raro con, la, con la llama de un cerillo. Creo que si tomas una foto no se ve la llama o algo así. La, ¿Algo? No produce sombra. ¿no? Lo que ah, dice, no, no, produce no produce sombra. Sí, que no produce sombra, ¿no? También está muy raro la, eso, no produce... ¿verdad? Sí, sí, sí, te digo que... Pero sí, sí, sí, puedes este, ver eh, su, su su, onda de calor. Cuando lo pones a algún lugar se mueve lo que estás viendo a través de... Sí. Por onda de calor, como en los desiertos, ¿no? Lo que les llaman los espejos que se forman por el calor, espejos de agua. Ajá, sí, exacto, sí, estos son como las alucinaciones que uno tiene en el desierto, ¿no? Ajá, sí. Pues qué interesante tu, tu sueño y pues bueno, sentiste miedo, sería porque algún espíritu, como es lo que nosotros pensamos, se iba acercando a ti mientras estabas dormido. Sí, lo que la señora esta, que digo, que, que le merecía que iba a tener una, que iba a ver, ella me decía que yo iba a ver algo que me iba a quedar marcado, pero yo le dije, ah, sí, señora, decía, nada, está bien. Te lo profetizó. No, no le dije a ella, pero yo pensé, dije, sí, no, sí, señor no, sí, sí, pero no lo creí, y esa misma tarde tengo que tuve ese sueño. Ok, ok, bueno, muy bien, mi hermano, dices que nos hablas desde Ciudad de México, ¿cierto? ¿Es la primera vez que llamas? Eh, sí, sí, que te crees? Sí. Ah, qué sí, bueno pero, que, ¿eh? que nos llames por primera vez, qué bueno que se animen a llamar. Sí, y, sí pues, esta vez tengo preguntar. un rato siguiéndote, cuando, por ejemplo, hace mucho, cuando más o menos este, tenías un, unos tiempos, eh, que estabas también, que promocionabas unas excursiones que hacías para no, ciertos lugares, pero hace mucho, muchos tiempo. ¿Excursiones? Entonces, Ajá, como excursiones, como visitas o algo así, tú comentabas que ibas a estar en tal lugar, Ajá. por si querían ir, sí, y, sí, y, pues ahí se podían ver o algo así, sí, sí, eso me gusta mucho, como visitar los lugares y conocer las historias y grabar ahí las las cosas Ajá, que suceden, sí. Sí, lo... sí, lo que te sí, Pues voy a estar en tal lugar, comentabas, luego decías, voy a, ir a tal lugar, voy a estar pues, si gustan ir o pues, si quieren estar allá, pues para vernos por allá, el o no de... si pues, decías dónde, para que te vieran. Hoy, bueno, su ¿para eh, también la hoy subí un video donde voy al OVNI de, de Puebla, ¿cómo se llama? ¿De ¿Sabes? No, el OVNI de, <risa> bueno, a, a, a Atlimeyaya, se Tlimeyaya. llama el OVNI de Atlimeyaya en ¿Pedula? Puebla, está bien padre, está interesante, subí el video el día de hoy, por si no lo han visto, vayan a mi canal de YouTube, ahí está mi visita a este OVNI, está súper, súper bonito. Sí, está bonito Mi hermano, ¿ya te fuiste? No, no, aquí estoy Ok, bueno, pues no, te agradecemos que era, que era, No sé si pregunta la audiencia Si alguien más ha soñado eso ver su, su su sonido en los sueños Que si alguien más ha visto su sonido en sueños Que si alguien más ha, vi ah, ha visto el sonido Ajá. Pues sí, vamos a ver si alguien en el chat En su sueño O sabe de alguna forma que se pueda ver el sonido Pues que nos diga Vale. Entonces, bueno, fue un placer, Igualmente, mi hermano, saludos. Fíjate, buenas noches. Buenas noches. Fíjate que esa historia que nos contó de de que veía un hombre de piedra caminando me recordó una película mexicana de los años 70's, ¿Cómo que, se llama? este Se llamaba El niño en la piedra, se llamaba. Ahora ya hay ah, una. no la he visto hay una adaptación, una nueva, no sé cómo se les diga cuando las vuelven a hacer, pero no, no, la de los 70 es muy, muy, muy padre, está, sí está terrorífica, la historia es, no sé si decir muy original, pero es un niño que, pues, se cambian de casa, ya sabes, las clásicas películas mm -hmm. de que se van a vivir a una nueva casa, a hacer un nuevo hogar y empezar de ceros, no sé si eso sea lo mismo, porque de los años 70, pues ya no me acuerdo bien pero sé que, y que se me van a la, la casa sí no se van <ríe> a la casa y tiene un gran jardín en la casa uh -huh. Y hay un niño entonces este niño pues anda por los jardines jugando y todo eso uh -huh. y comienza a tener un amigo pero este, ese niño en realidad es una estatua que está ahí en el jardín eh, se dicen se llama el libro de piedra. Sí, el libro de piedra. ¿Y yo qué dije? El niño de piedra. ¿Y cómo es? El libro de piedra. ¿Y cómo lo dije? El niño. ¿Y cómo es? El libro. ¿Y cómo dije? El niño de piedra. ¿Y ¿Cómo es? El libro. <risa> Pero el libro de piedra está... Oye, buena no lo no he visto. ¿Lo vemos? No lo he visto. Pero me gustaría buscar la de los setentas. Eh, tengo incluso la la nueva, no sé cuándo la hayan hecho, como que en el 2000 y tantos, eh, pero pues no, las películas que se hacían, las, bueno, las que son siempre la primera vez que se realizan, siempre mm -hmm. son mucho mejores sí. que las que hacen la copia, ¿no? Sí. Eh, en efecto, es cine, es cine, es, es, está interesante, a mí me dio como cosita, como ñaña las esa película, porque pues yo también era pequeño, ¿no? Entonces... Yo creo que pensé que si me pasara lo mismo, que si uh -huh. jugara en un jardín y de pronto hubiera una, una estatua me ahí. ¿Te dio miedo? Sí, sí me dio miedo. Sí, sí me dio uh -huh. miedo. Sí, sí me dio miedo. La, el niño en la piedra. Yo quiero hablar de fobias hoy. ¿Quieres hablar de fobias? Sí. Hay una fobia Tengo sobre... Muy fobias muy curiosas. Y voy a, voy a contarlo ah pero termina de contar tú. Entonces te dio miedo a esa película de Yo la quiero ver, no la he visto. Este... Yo lo tengo. Hay una fobia que es a los, a las esculturas, a las estatuas. ¿Sabes cómo se llama? No. Eh, Vamos a llama, buscarla. Alexa. Alexa. ¿Cómo se llama el miedo a las estatuas? Traducida de intervioguarea.com. La automatonofobia es el miedo a las figuras parecidas a los humanos, como los maniquíes, las figuras de cera, las estatuas, los muñecos, los animatrónicos o los robots. Automatonofobia. Automonatonofobia. Automatofobia. No. Autonomatofobia. ¿Auto? Sí, es de... que significa de los cuerpos como que se pueden mover. Auto. Mira. Alexa, ¿cuál es el nombre de la fobia de las esculturas? Aquí tienes una respuesta de un usuario de Alexa Answers que he traducido. La automatonofobia es el auto, miedo a las figuras auto, parecidas auto, a las humanas, auto, como las estatuas y las A ver, ¿cómo dije? ¿Cómo auto, es? Automatofobia. ¿Y Au, eh, yo cómo dije? Uh, uh, blah, blah, blah. No ¿Y sé, cómo ¿no? es? No sé. <ríe> automatofobia. ¿Y yo qué, qué? Uh, No sé. Autototo no sé qué. ¿Y cómo <ríe> es? <ríe> auto, automatofobia. automatofobia. Yo tengo una muy curiosa que es, tú puedes creer, que hay una que se llama crematofo crematofobia y oh. es el miedo al dinero. La crematofobia, crematofobia, yo creo que lo hemos de tener mucho en México porque si sí nos hace, hace falta mucho dinerito, lo hemos de tener miedo. Pues tener, imagínate tenerle miedo al dinero, entonces, ¿cómo, cómo las cosas, ¿no? Sí. ¿No me estás este no, jugando una broma? No, con H, C-H-R, crematofobia. Sí. Crematofobia. Sí, sí, exacto. A ver, Alexa, ¿qué es crematofobia? Cromofobia es un persistente miedo irracional o aversión a los colores y es usualmente Alexa, una canchela. respuesta acondicionada Alexa, Alexa, quédate al Alexa, quédate col... Alexa, ¿cuál es el miedo al dinero? No, porque no lo va a entender, dile, ¿cuál es la fobia al dinero? ¿Cómo se llama la fobia Alexa, dinero? ¿cómo se llama la fobia al dinero? Según otro cliente de Amazon, la crometofobia, también llamada crematofobia, es el miedo intenso al dinero. Ambas palabras, crometofobia y crematofobia, se originan del griego chermato que significa dinero y fobos que significa profunda aversión, favor o miedo. Sin embargo, para una persona que sufre de crematofobia, lidiar con el dinero es extremadamente difícil. Gente, si tienen crematofobia, por favor empiecen a mandarlos los superchats, por favor, desháganse de ese dinero que les causa terror. Sé que muchos aquí, la mayoría que tienen tarjeta y que pueden hacer uso de ella en este momento, tienen crematofobia. Desháganse, desháganse de eso, mándenme los superchats, nosotros aquí lo vamos a incinerar. Vamos a recaudar todo ese dinero que les da miedo y lo vamos a destruir. Eso lo haremos por ustedes, nos vamos a arriesgar, también le tenemos miedo pero nos vamos a arriesgar nosotros nos eh, nos cómo se dice nos... <risa> se te olvidan todas las palabras pues es que yo estoy enfermo estoy enfermo nos qué nos promovemos oh, o cómo nos cómo, cómo se dice cuando di, cuando dices yo nos eh, postulamos mm. Aniel Max nos mandó 50 pesotes, dice: Saludos, la y Andrea, aquí llegando a la transmis. Gracias, Aniel Max. Un abrazote, mi hermano. Gracias por apoyar. Nos sacrificamos. ¿Nos sacrificamos? No, no, no, no nos sacrificamos. Pero, nos pero está buena la palabra, Max. Yo me. Yo me. Tú me. Nosotros nos. Nos. Proponemos, ¿no? No, no, son proponemos. Porque nadie sabe ese. Ese otra palabra, eh, nos, nosotros nos eh, apuntamos, apuntamos o sí. pues algo así. Tengo otra fobia. Déjame yes. mandar una chilanguita Gandhi que nos mandó 5 dólares. Chilanguita Gandhi, gracias. Hoy vi casi todas tus entrevistas y wow, conocí a Lux lleno de sueños. Mi respeto, Sok, siempre sigue tus sueños, eres súper inteligente. Y Andrea, wow. Gracias, chilanguita. ¿Dónde viste mis entrevistas? ¿Cómo fue que viste mis entrevistas? ¿De ¿Cuál entrevista, por ejemplo? Cuéntame. De muchas que hay. ¿Cuál, ¿Cuál fue la que viste? Nos postulamos, nos proclamamos. Saludos, Chilanguita. Nos sacrificamos. ¿Sí? Nos sacrificamos. Nos sacrificamos, gente. Igualmente, buenas noches, Enrique. Dice, Ghost in the World, MMG. A ver, tienes otra. Gracias también al nuevo miembro. Que copia? es Mario RT, que se vuelve nuevo miembro del canal. Gracias, Mario RT. Bienvenido a los relatos oscuros. Hay otra que se llama dendrofobia y es miedo a los árboles. Dendrofobia. Uh -huh. Eso me suena miedo a los duendes. Duendofobia. Duendofobia. ¿No es duendofobia? <risa> no. ¿Cómo es? Dendrofobia, miedo a los árboles. ¿Y yo cómo dije? Duendofobia. ¿Y cómo es? Ya no sé. <risa> ya no sé. <risa> se me olvidó. ¿De, de ¿Miedo ¿Dendrofobia? ¿Miedo a los ar, árboles? Uh -huh. ¿Pero qué? O sea, alguien que le tiene miedo a los árboles ¿No puede ir al bosque entonces? Yo imagino que no pueden ir a los bosques Ni a donde hayan árboles muy grandes Es que o... en toda la ciudad hay arbolitos no, pues, Y en hay, los te, jardines Yo digo que es, es, debe ser bien difícil tener ese tipo de, de fobias Porque imagínate, sí No puede ver un árbol Es como tú que me dices que les tienes miedo a las multitudes a, a, a, a mucha gente entonces, evitas eso. Me imagino que esa gente también pues evitará ir a un parque. O sea, ¿Alguien, alguna vez alguno de ustedes habrá conocido a alguien que tenga dendrofobia o crematofobia? Sí se llama crematofobia. Crematofobia, así miedo al dinero. ¿Conocen a alguien así que tenga crematofobia o dendrofobia? Dendro, ¿verdad? Dendro. ¿Y cómo dije? De duendefobia. Ah. En los videojuegos, Oxlack, hay personas que tienen fobias. ¿En serio? Hay personajes en los videojuegos que tienen fobias. A ver, dame un ejemplo. Ah, ya encontré cuál es tu fobia. Agorafobia, miedo ah, a sí. las multitudes. Agorafobia. Agorafobia. Claustrofobia, dice Oliver Fresco. No. Uy, sí, a mí a veces me da claustrofobia y es horrible. Uy. Claustrofobia, sí, sí a los espacios muy pequeños o a quedar en un, serrano, un lugar muy pequeño, yo también, no, es horrible. Yo también tengo claustrofobia uh -huh. y agorofobia, uh -huh. a los lugares muy abiertos, uh -huh. ¿sí? O, o a las llenos, multitudes. Dice, agorafobia ¿a los espacios abiertos, llenos de gente o, o las multitudes? Sí, sí, a mí las multitudes me dan, me da mucho miedo, me molesta que invadan mi espacio personal, no, no, no aguanto, no soporto eso. Eh, crematofobia, miedo a las cremas, dice da Punk. Pues debe ser muy pocas personas que tienen ese tipo de fobias, ¿no? Por ejemplo, hablando de la crematofobia y de la dendrofobia. Uh -huh. Debe ser muy pocas personas, pero muy sí. Muy pocas, pero, pero imagínate vivir uno aterrorizado con, con crematofobia, o sea, miedo al dinero, o sea, ¿cómo te pagan? ¿Cómo, cómo, cómo, hacer? ¿Cómo, cómo vas a comprar? O sea, si todo es dinero. <risa> Dice, a mí no me gusta estar rodeado de muchas personas. Dice Dark Angel. Tiene agorofobia, Dark Angel. Eh, yo también tengo agorofobia, dice Jumex. Margarita Costa, buena pregunta. Tapón Chicotefobia. ¿Eso qué es pelón greñudo? Tengo una muy curiosa. A ver. <ríe> Se llama alodoxafobia. Miedo a las opiniones de los demás. Sobre, sobre uno mismo. ¿Otra vez? O sea, alodoxafobia. alodoxafobia. Miedo a las opiniones de los demás hacia uno mismo. ¿Te imaginas? O sea, tiene uh. miedo que los demás opinen sobre, sobre, el... ¿Sobre ti. Entonces, no podría tener este internet, no podría tener redes sociales. Uh -huh. ¿Cómo es? ¿Qué dices? ¿Cómo es? Alodoxafobia. Alodoxafobia. Uh -huh. Alodoxafobia. Uh -huh. A de A, Lodo de Lodo... No. So, de so, y fobia, de fobia, al, ah, no. Alodoxafobia. -fobia. Alodoxafobia. ya me aprendí tres, mira, dendrofobia, agorofobia, adoloxafobia, <risa> y falta una, falta una, automatofobia. Y falta una, una ¿cuál dijiste más? Ah, este De crematofobia. Uh -huh. Oh, ya me aprendí todas Llamen esas. si tienen alguna fobia, alguna sí. cosa. Llamen, ¿no, yo tengo oxlacfobia, dice Elena. Llamen si tienen alguna fobia, márquenos sí. al WhatsApp. O si tienen alguna historia paranormal, alguna historia sí. extraña, lo que ustedes quieran, mándenme, este digo, márquenme al WhatsApp, ese que está apareciendo en pantalla, por favor. ¿Están hablando de fobias o medicamentos? Si es que suena como medicamentos. Sí, ¿sabes? suenan medicamentos. Hay una muy chistosa, ambulofobia y es miedo a caminar. ¿Ambulofobia? Uh -huh. Ese miedo a caminar lo va a detener a esta señora que sale en TikTok, ¿no? Exactamente. ¿Cómo se llama esa señora? Doña, ¿cómo es que se llama? La que dice que coquita, que va a tomar coquita. No, yo no sé <ríe> cómo eh, se um... llama. ¿Alguien sabe cómo ah, se llama sí, esa doña? Saber, sí, deben esa saber, Esa doña que le llevan como apoyo... Y que dice, ay, se me antojó una pizza, pero no quiero ser abusiva o algo así. Mm -hmm. Y que después, ay, este, no, no, ya no tomo coquita, pero bueno, me voy a echar este vasito. Doña, Doña Leti. Leti. <risa> mm -hmm. Doña Leti. Sí, mira que la llevaron al médico y todo, y, y ella no tenía nada. Sonambulofobia. Sonambulofobia. ¿Qué? Eso es lo que tiene Doña Leti. No, no, ¿Cómo? porque yo creo que eso suena más como hacer sonámbulo. ¿no? Entonces, ¿cómo es? este es ambulofobia miedo a caminar qué son ambulofobia ¿Y cómo ¿Es y es ambulofobia okay. doña letifobia yo le tengo pavor a los americanistas dice Enrique, yo también yo también le tengo miedo a los americanistas doña leti dice Margarita Costa. ¿de dónde es doña leti? Este, a mí me ha salido por ahí en tiktok y he visto sus videos pero no entiendo Este, es un canal de youtube ¿de dónde es doña leti? Alguien, si sabe el chisme, llámenos al WhatsApp y cuéntenos. Mantén abierto el cosito. Ah, bien. que tenga abierto el cosito. Está cerrado, pues, con razón. Sí, no entra la llamadas. Con llaves. razón no entran sí. las llamadas. Después pues, producción manda a Gabriel. Ah, Otra vez. Está cerrado el cosito. Con uh -huh. razón no entraban las llamadas. Ya, ya entró la llamada, sí. Hola, buenas noches. Sí, qué tal, buenas noches. Qué tal, amigo, cómo estás, cómo te llamas. Sí, me llamo Martín de Monterrey. ¿Martín de Monterrey o Martín mi Rey? Exacto. Martín, pues ya había hablado contigo de varios temas de Néstor y ya salí en tu transmisión hace mucho. ¿A poco? Estuve en el grupo de... Sí, pues estoy en el grupo de WhatsApp, el grupo oficial y de, en el WhatsApp. No manches. Saludos. Ok, Bien. pues bienvenido, bienvenido Martín mi Rey. ¿Cómo estás? Sí, ya. Bien, aquí todo bien, pues ya me iba a dormir y pues... No, ¿para qué te vas a dormir? muy temprano, todavía, todavía pasa gente. Sí, no, no, sí lo, bon <risa> lo bueno es que me contestaste, y pues, concienciamente, consci pues, qué bueno como contestaste, porque tenía una buena historia, ahora la tengo que contar. A ver, cuéntanos. ¿Qué pasó a mí? ¿Qué pasó, Martín? Sí, mira, mira, yo la verdad vivo, pues, en Monterrey, ¿no? ¿Mm? Y yo tengo unos amigos que nos gustaba mucho visitar el Cerro Las Mitras, allá por la Huasteca. ¿Qué no vivías en Tijuana? No, soy de Monterrey, soy Martín, el, el que le gusta tomar cerveza. El ah, de el Ca Caguamartín, el maestro Caguamartín. Es de Mero. Ah, pues así, maestro Martín, buenas noches, ¿cómo está maestro Martín? Sí, sí la verdad, ¿por qué pues, ya no pues, soy, había hablado maestro amigo, Martín? Soy amigo de Elena, de, de esta Paola, de Facu, de Facu y de sí ya no, entre tus amigos. Porque ya no había hablado Maestro Saludos. Martín? ¿Cómo está el Maestro Néstor? Eh, pues yo ya no sé nada de ellos, supe que le borraron el canal, y pues de Agüito, pues, creo que sigue mejor, nos da mucho gusto a toda la comunidad. ¿Sigue y mejor? Pues, ¿Se comunica con usted, Maestro Martín? No, conmigo ya no, porque yo dejé de tener su hablar por unas cosas personales, pero lo bueno es que ya tengo, y ya me volvió a unir del grupo, al grupo de, de tu comunidad, Ah, ah, bienvenido, y, Maestro Martín Sí, y pues por eso te quería marcar Y pues me dio gusto que me respondieras Claro Simplemente quería contarte una historia Quería ser breve para que le des espacio o oportunidad a más usuarios Claro que sí, Maestro ves? Martín Mira, yo soy aquí de Monterrey Y hay una criatura muy extraña, ¿no? Mira, se habla mucho del hombre pájaro Ajá. Aquí le decimos en esta región el hombre pájaro Pero más bien se nos puede figurar... Eh, como el Motman, el hombre por ¿verdad? Uh -huh. Ok Bueno. Sí, sí, te escuchamos, bueno, te okay. escuchamos, maestro Martín. Te voy a contar hace mucho, hace como 2017 hace como unos 15 años, nosotros fuimos con unos amigos que vivían por mi casa. Pues nos gusta, nos gustaba subirse a la por la voz de cobertura de Mitras. Ahí se acostumbra mucho ver pues cosas como luces, bolas de, de fuego, brujas. OVNIs, como lo quieran llamar, no se sabe realmente, pero son esas típicas luces que están en los cerros, ¿no? Como pasa eh, a veces en México, ¿no? Y en Latinoamérica. Bueno, el chiste es que un día fuimos en la tarde, subimos ahí por unas cuevas y a lo largo vivimos como que una ave muy grande, muy gigante. Como extendía las alas y eran como de unos do dos metros. Okay. Y esa, esa criatura media como unos 70, como el tamaño de una persona promedio, ¿no? O sea, de, de un... Sí, o sea, de una persona común, ¿no? Uh -huh. O un poco más alta. Y vimos que extendió las alas y se fue a lo largo de la montaña, de una, de una cresta o de una mitra. Total, nosotros nos quedamos impactados en aquel entonces. Los celulares apenas empezaron a existir, estaban los Nokia y todo eso, los Ericsson todos esos celulares. O sí. sea, no tenemos muy alta definición y ni mucho menos a la hora de capturar una imagen o fotografía. Okay. Nos, nos quedamos impactados porque puede ser algo que nadie se lo esperaba y pues nos dio miedo porque pues, nosotros pensamos que era un aire gigante, pero era algo más algo más más allá, ¿no? Porque el instinto de cada persona te dice lo okay, que, oye, pasó algo, algo raro y no sujeción co colectiva. Lo vimos todos y concordamos que era lo mismo. Algo fuera de lo común, algo extraño. Oye, pero algo, ¿se, rey, ¿se le llaman? veían pies de persona o pies de ave? Es que la vemos bien lejos. Era una ave muy gigante, del tamaño de una persona. Y cuando usted las alas para irse, ¿sí? era de dos metros. Y hacía sonidos extraños. ¿Cómo hacía? No, no, no. Pues a lo mejor como un terodáctilo o, o una criatura antigua. Ah, lazo, sí, ¿no la hago. ¿Sí? hacía? A ver, lo hace. Así. así, así como que una cebollita. Esa es una, mira, esa es una tortuga. Con tos. Es una tortuga, yo he visto no, ese video. Es se... una cebolla con tos, ¿no? Una cebolla con cuy. Yo he visto <risa> la, el video de la tortuga, le hace igualito. Mira, verás de otra vez. <risa> Algo así, güey. Ok, bueno, si sí suena, no, sí suena como aterodáctilo Si sí. suena como aterodáctilo Ok Parece No, un por, <risa> realmente, realmente vimos algo O sea, el sonido es lo de menos O Ajá. sea, ya cuando lo ves, no importa el sonido Sino lo que hayas visto con tus propios ojos Bueno Entonces, antes de eso La mamá de un amigo De los que nos acompañó el cerro Ella nos contó una historia sí. Ella dijo que en ciertas colonias Por las montañas hay veces que se para un hombre pájaro okay. y vieron los papás de mi amigo a un pájaro gigantesco, igual de unos setenta. Unos y, y ella les, les decía a mis, a mis amigos, oye, no salgan tan noche porque puede venirle un, un ave y los puede, pues no sé, llevar o algo así, desaparecer. Sí, o sea que sí hay como, Entonces... ajá, dime, dime, ahorita platicamos. Sí, o sea, hay muchas coincidencias, o sea, en, en la región de donde yo soy, porque en cada estado pues tienen, por ejemplo, los nahuales, o sea, que tienen su cultura, ¿no? O sea, tu, el misticismo, ¿no? De cada pueblo, ¿no? Pero pues sacamos en conclusión de que pues a lo mejor puede ser algo más, no sé, algo más misterioso, algo que no podemos comprender, eh, pero sí nos dio realmente bastante miedo ese día. Eh, ese día aprendimos a que hay algo más que nos pueda vigilar. Yaya, algo más que nos vea. Y allá en Monterrey sí que es, sí, tú que conoces el área, ¿habrá un lugar como para que se, que se esconda una criatura así, como un humano ave? Bueno, sí, pues en lo que sea, sobre todo las montañas. En el Cerro de Mitras, pues eh, hace mucho pasaron un video no en Omniclub que salió muy, fue muy bien en las noticias. Que eran como que una bruja, pero más o menos sacaron como que la deducción que era como que un ovni o un objeto tripulado por, por alguien más, ¿no? ¿Verdad? Tipo un dron, o sea, en forma de rombo. Eh, Jaime Mozón lo documentó, fue como en el 2006, se hizo muy viral, ahí en el Cerro de las Mitras, que, que era una bruja, pero, pero algo más. Y la gente de ahí de las comunidades, ¿si ¿sí tiene miedo a la leyenda del hombre pájaro? Eh, no mucha gente conoce eso, sino más, más bien la gente que está alrededor de aquella montaña que colinda, colinda los municipios de Cumbres, que es el el, el, el, el, el poniente de Monterrey y Santa Catarina, que es lo que está por el Cerro de las Mechas, que es en Agua Ahí también se menciona de la casa del doctor Pequeño, ¿no? o sea, un casa... doctor que vive ahí, tipo un doctor así misterioso, ¿no? Ah. La, la del pequeño y del ave que se haya visto por esas, esos hitos. Le dicen del pajarón, ¿no? ¿El pajarón? Sí, el, el, el pajarón. Y de abajo. El, hombre, el, hombre, el hombre pequeño, ¿por qué? Digo, el doctor pequeño, ¿por qué le dicen así? Porque era una persona chapar, o sea, una persona con esa condición. El... O sea, sí, se, se menciona. ¿Y ese doctor pequeño qué hacía? Pues. Era como que un científico que estaba en las montañas, que vivía ahí solo, y, y pues no más no vivía en las montañas, era una persona pues diferente a su manera. O sea, no extraña, pero pues claro, o sea, vivía a su manera. algo no, misterioso. A lo mejor el doctor eh, pequeño sacó el pajarón. Puede ser, sacó el pajarón y pues... Sí, como Frankenstein, ¿no? Bueno, el, el médico este, doctor... Hizo sí, sacó, al monstruo. usó la fórmula X, ¿no? La sustancia secretas para crear su propio, ¿Es su sí? propio está, hijo. Que... Está interesante, yo nunca había escuchado del, del doctor pequeño que sacó el pajarón. Y es que dicen, ¿no? Que sí, sí pasa así, que es como algo normal. Uh -huh. Que así sí, son, ¿no? Sí, sí. Y me tengo que concluir, hace mucho que se hizo viral en, en Monterrey, como en 2007, cuando tú más o menos hablaste de la bruja que eh, ya no sé qué, de que la gente acusa a una bruja que tuve o se hizo muy grande hace mucho en tus inicios del canal. Había un policía de Monterrey que estaba en, por la Huasteca, en Santa Catarina, y una bruja lo atacó. Y él la describió como una viejita. Una. Con garras. Una viejita con, con garras? No, una bruja, o sea, una señora. Una viejita. Que, Ah, una viejita, ¿no? como dije. Con, con, con, con garras, y, oh, sí, con garras, con ojos rojos. Y ese policía le hicieron antidoping y salió bien. Él la describió. Ah, y al parecer fue verdad. ¿Se sí, acuerdan? El policía, el este. Policía ¿no? la describió. Sí, que, el policía municipal. Que cayó en su patrulla, que dijo y que tuvieron que ir los eh, paramédicos porque se quedó como pasmado, Exacto. ¿no? Por ahí va. Lo que te digo, la bruja, del ovni que se, lo que se hizo virar, de lo que íbamos con mis amigos. Deja usted lo que les cuente. Hay muchas conciencias. ...y el que realmente ha visto algo... ...sabe lo que... ...que hay algo más... ...que nos observa y nos vigila... ...yo les debo decir algo amigos... Eh, ...vivan todo de, de una manera... ...pues oh, no se dejen engañar... ...ustedes tienen la, la razón... ...eso es todo... ...y pues... ...hay que disfrutar el día a día... ...amigos... ...porque ya me tengo que dormir... ...muy bien, ¿sí <risa> tienes que trabajar mañana maestro Martín... Claro que sí, les puedo mandar un saludo a alguien, claro, señor Opla. Claro que sí, maestro Martín, por favor. Bueno, ah, un saludo a usted, Upla, que estoy aquí, pues, porque me dijeron que volví a hablar, pero gracias por darme tu espacio. Uh -huh. Y pues un saludo a Elena, a Paula, a Facu, a Llano, a Ricardo, a Dalia y, y a los demás del, del grupo. Y pues cuente y que descanse. Nos da mucho gusto que vuelva a llamar maestro G Martín y que lo tengamos aquí. Ojalá en las eh, demás transmisiones también lo tengamos aquí porque usted siempre ha sido indispensable para este programa. Gracias, Ola. Y mi pronóstico es que México pierde con Argentina, pierde 3-1 y México pierde empate con Arabia y pues se va a cepillado. Ok, muy... ¿Y tu pronóstico? ¿Tu, tu pronóstico? Este, también que pierde con, con Argentina y que eh, también pierde con Arabia Saudita y que se va a cepillado. Excelente, me parece bien Bueno, buenas noches y descanso. Buenas noches, nuestro Martín Bye. Bye. Ahí está la historia del pajarón eh, <risa> El doctor pequeño es, es, Me llamó mucho la atención ¿Qué tal si sí? Si? sí si hizo, el doctor pequeño hizo su, su criatura Y fue el pajarón, sacó el pajarón El uh -huh. doctor pequeño Sí uh -huh. Eh, pudimos armar algo, ¿no? Interesante. Porque okay, la leyenda. No, no, no. Ay, cabrón. Oye, to, to, todavía estaba. Estaba ahí. No me cuidaron. Ok. ¿Todo? Ok, no es pan. Bueno, mañana. Qué miedo. Wow, qué miedo. <ríe> no sé. Hasta mañana. Que miedo. solo. Imagínate que, que así nos pase cuando. Cerremos transmisión Y digan aquí en Hola No manches Ay, no. <risa> Dije el pajarón, ya se hizo presente Este, que se bajen del shortcito ¿Qué dice el tabulino? No sé Sí me espanté, hasta se me atoró eh, Se me atoró, ahora sí ah, Sí me espanté Bueno, ¿qué te pareció la historia del hombre pájaro? Ya la ya, ya la conocías, Interesante, ¿no? Interesante, sí. sí en sí, Monterrey sí, sí. Bueno, que es Nuevo León eh, Chihuahua y Sonora es donde hablan de ese ser sí. alado, de hecho y son... las imágenes que hay de ese ser son es? sí, chéveres, uno de mis libros de criptozoología es del hombre pájaro precisamente y lo pueden descargar en audiolibro y lo pueden descargar como en este en digital también y esperemos que pronto salga en físico, pero el hombre pájaro ya está, es parte de mis eh, tomos de criptozoología le mandamos Bonita. un saludo a Pau Car por eso es super sticker. muchas gracias a toda la gente que me apoya con los super chats que nos apoya con las estrellitas, que nos apoya con las donaciones, gracias chicos porque eso es importantísimo para nosotros para seguir creando contenido estar con ustedes, estudiar más y poder ir a los lugares porque esa es la intención eh, como les había comentado este canal donde pueda ir a los lugares para contar las historias. Me parece muy, muy interesante, muy bonito. Algo así me gustaría mucho. No tanto como exploraciones paranormales, pero sí ir a los lugares y platicar las historias. Eso me llama mucho la atención. Así que muchas gracias por sus donaciones, por los superchats, por las estrellitas, por los likes, por las compartidas, por sus llamadas telefónicas. Gracias. Apoyen esta transmisión. Está... Todos se quedaron con el pájaro. ¿Siguen sí, hablando del pájaro? Hablando del pájaro, del pájaro. Es que les gusta mucho ese tema. Sí. Entonces, les entra el nervio cada que lo menciona. Y se quedan como, como ansiosos con, con la temática. Dice Sakurita que le gustó eh, La fuente de los niños en Puebla. Está padre esa historia. Eh, a mí también me gustó bastante. Y me gustó bastante conocerla. Esta historia va a estar este, dentro de uno de mis libros que estoy por escribir y que se trata precisamente de los lugares eh, paranormales, misteriosos que hay en México. Tengo otras fobias bien curiosas. A ver, cuéntanos bueno, otra fobia. Hay una que se llama sibofobia y es miedo a los alimentos. ¿Sibofobia? ¿Cómo las da gente entonces para comer? O... ¿Sibofobia? Cibofobia, sí. ¿Miedo a los alimentos? Uh -huh. ¿Sibofobia? Alexa, ¿qué es sibofobia? Aquí tienes una respuesta de un usuario de Alexa Answers que he traducido. La hipofobia es una falta de miedo normal, no tener suficiente miedo. De hipo, que significa por debajo de lo normal, y fobia, que significa miedo. Alexa, Mírate cancela. Que... Bueno. No me dijo, pero aprendí que era hipofobia es lo hipofobia. que sí. hola buenas noches cómo estás laurita bienvenida estás en relatos oscuros uy yo esto me dio miedo <risa> <risa> andreita Oks, hola laurita elegí familia hermosa aquí estoy dándole la lata de siempre eh, ya saben que para mí es un gustazo poderles hablar eh, mandarles saluditos a toda la banda eh, desde Alec, desde Calavera, no quiero que se me olvide nadie, Roque, Taft, eh, Maru, eh, eh, Angel, ayúdenme por favor, Ox. Este <ríe> Ay, Roque, Roque José va. Ponce. José Ponce, eh, Lemita. Topolino, ¿Quién más? ¿Quién más? ahí está, Topolino, Medina. Ándale, todos ellos, este... todos ellos, este. Alma María, Alma María Rico. No. No, Alma, colorita? Alma, Alma Marcela Chifla. Te voy a decir, te voy a decir algo, ya te dejó perturbado el pájaro. ¿sí? <risa> Ay, no, Laurita. Compiétalo, compiésalo. Cuéntanos. Cuéntanos ya tu historia, Laurita. Entonces yo estaba leyendo quién estaba comentando ahí para que lo repitieras. Con Laurita no. Ah, ok. Ay, Andretita. Andreita, ¿cómo lo sigues tolerando? Ya me imagino en las noches, mi niña. Nada <risa> <risa> más te recuerdo que se quedó traumado con el pájaro, ¿eh? <risa> <risa> bueno, mis amores, pues yo les quiero platicar que yo tengo tripofobia. Es, eso es algo bien horrible, el eh, eh, que yo vea así hoyitos. ¡Uy, eh, sí! Bien, Ay, yo también sí, no, no, es, sí, no Sí, no tolero uh -huh. eso. También a las alturas, así puede estar yo arriba de un tabique. Ah, por Dios, eso es bien horrible. Esa es alguna sensación muy en mi estómago. Y todo eso se pasa así a todo el cuerpo como una electricidad bien, bien, bien, bien fea. Pero... Pues ahora más que un relato, este, oscuro. Creo que ya les había platicado lo que en una ocasión le pasó a una de mis tías allá en Acambay. Oye, antes de que pases al relato, este, lo que mencionabas de tripofobia es que le tienes miedo a los agujeritos. A los hoyitos. A los hoyitos. Ver muchos, como hace cuenta, como los panales... Eh, ¿Ves que las abejitas como hacen así sus panales así y tienen hoyitos y todo eso? Ajá. Hay unas ranas, hay unas ranas que, que su huevera la tienen en, en su espalda y cuando salen esos huevitos sí! de, su, de su espalda de los sapos, Ajá. Ay, les quedan unos hoyos bien horribles. No sé si las han visto. No, no le he visto los hoyos a las ranas estas que <ríe> mencionas, pero. ¡No, espérame! A la, en la espalda, a las ¿No ranas. Busca imágenes ahí, verás, cómo se ve. No, es que, mira, haz de cuenta los sapos. Ajá. Los sapos son los que llevan la huevera que dejan las ranas. Ah, ok, los sapos. Eh, ahí depositan en los sapos, las ranas depositan sus, sus huevecillos. Entonces Ajá. se hacen hoyos en donde incrustan los huevecillos la, la rana. El sapo carga sus esos bebecitos. Carga los huevos. Y... Ajá, de... Sí, de la rata. Sí. Uh -huh. Ay, yo, claro. ¿Qué pasó, Laurita? No, Laurita, no, no, para nada, no, no. Estamos hablando de los huevecillos, ¿no? O de los ah, huevitos, sí, pues. también le podemos decir. Ah, pues sí, eso sí. Okay, Sabes, es que me estoy imaginando la cara de Andreita y la tuya porque yo tengo que, que pasarme así sin poderles ver a la llamada entonces, cuando estaba hablando del pajarón, eh, ya no se abra la ruta. Uy, sí. Y, y me dice no, no, y yo. No. No. Ok. Ok, entonces. Esa es la ventaja de que nada más escribimos y podemos ahí despla desplayarnos. Entonces ya me imagino ahorita cómo me traen en el, en el chat, pero bueno, los amo. Los amo. Y, y, y pues bueno, mira, eh, pasando a, a después de eso, de, de lo que yo siento de lo que es la tripofobia y quienes la padezcan ya me han de entender que eso es bien feo. Y, y no sé si ya les conté yo la historia de, de mis tías cuando ellas eran unas niñas y vivían en el rancho allá en Acambay. Eh, y se hablaba mucho de las brujas. Y había una tía que vivía en un cerro eh, de... Y le iba a visitar una señora y mi tía recién que vino eh, le volví a preguntar de esa historia. Y me dijo, fíjate hija, que, que era una señora muy grande. Nunca le logré ver la cara porque llevaba un sombrero que le tapaba parte de su cara y unas faldas muy largas. Pero nosotros nos habían dicho que a las brujas se les enterraban alfileres en sus faldas y no se, y no se iban. Entonces nosotros haciendo la maldad, cuando la señora se sentó, nosotros se, sin que se diera cuenta la señora, le pusimos unos alfileres a sus faldas. Y ya, dice, pasada ya unas horas, entró la tía y nos dijo, demonio de chamacas, dice, ¿qué le hicieron a la, a la señora? Eh, y pues las tías bien espantadas no le dijeron nada y corrieron y le quitaron los alfileres y dice mi tía que así en fa en, en, en, la señora se desapareció dice desde ese entonces hija yo sí creo en que existan las brujas eh, y, y lo comprobamos porque porque dicen que las brujas poniéndoles alfileres no se pueden mover del lugar de donde están. O sea, si tú, tú le pones ¿Entendré? una alfilera en su falda, la bruja se queda como estatua ah, en el lugar. Exactamente. Así, así me lo dijo mi tía. Así me lo dijo mi tía. Y pues bueno, como ellos quedaron eh, de por parte de, de mamá, quedaron en la orfandad, quedaron chiquititos todos ellos y esa tía los cultivaba. Entonces sí, ciertamente, eh, pero que la señora le dijo a la tía, ve y dile a tus muchachas que ya me dejen ir. Entonces fue cuando va la tía y les dice, demonio de chamacas, ¿qué le hicieron a la señora? Nadie de ellas se atrevió a decir lo que hicieron y se echaron a correr y rápido le quitaron los alfileres de la falda a la señora. Oh. Pero la señora sabía que le habían hecho eso a, a, a esta persona. Se dice que esta señora tenía pactos así fuertes en cuestión de que podía aparecerse y desaparecerse y cosas así, que son las que famosas brujas y que son bolas de fuego y todas esas situaciones. Entonces, pues, no es muy oscuro el relato, pero... Pues no sé si todavía en estos tiempos exista eso de que entierren alfileres eh, y esas personas se queden así, como tú lo mencionas, este inmovilizadas o no sé. No que sé. Sea lo no que había escuchado pase. eso, ¿eh? De, de, de, de los alfileres, no había no, escuchado no, eso. Yo tampoco. No, fíjate que, que yo, hasta que mi tía fue la que, la que nos contó. En forma así de cruz, o sea, los alfileres tienen que quedar así en forma de cruz y uh -huh. los entierran así de donde, de donde está la persona. Y yo hasta le dije a mí que ya poco la señora no se dio cuenta, tía, dice, mira hija, lo que pasa es que en aquellos tiempos usaban las faldas muy amplias y largas, uh -huh. entonces cuando se sentaban, pues no no era de que contaran las faldas así a los pies o faldas cortitas, como eran muy largas y muy de mucho vuelo, pues quedaban partes que, que ni se fijaban si, si alguien estaba detrás de ellas, y menos uno de chiquillo, dice no, no nos podían, no nos veían. Entonces, ese secreto es el que, que, que mi tía nos, nos, nos dijo de, de esa travesura que ellas hicieron, pero que sí fue cierto, que no se puede mover. Ok, no sabía esa información importantísima, por si vamos a un lugar donde se escuche que hay brujas, pues llevarnos nuestros alfileres, ¿no? Sí estaría bueno, sí estaría bueno. Fíjate, de hecho te voy a platicar algo rapidísimo. Eh, vi un en vivo de una persona que, que va a hacer visitas a lugares en donde dicen que hay portales abiertos. Eh, fue ayer, creo, porque ayer no hubo transmisión entonces me puse a ver ese programa y, y, y en este tipo ¿qué crees que invocaban? así bien fue espíritus y, ¿cómo hacía? Y, y se escuchaban ¿mande? a ver, hazle cómo hacía lo, lo de la invocación no, la invocación de, el tipo <risas> nada más era así como que manifiéstate, manifiéstate, porque hablaba así manifiéstate y quemaba papeles encima de la lumbre que tenía ¿Quién eres? Y aparecían figuras. ¿Mande? Así decía, ¿quién eres? ¿Qué quieres? ¿Quién eres? Manifiéstate. Manifiéstate. Hijo Jesús, de decía. Uh -huh. Así. Uh -huh. <risa> Ay, maldito ranchero. Y entonces. Sí. Decía, ¿qué y quieres? De su, que sí me da miedo. <risa> decía, sí me da miedo. Sí. ¿Eso y lo, lo tú viste tú dijo, en Facebook, hermano, la, Laurita? Se culin, se culó. No, este, en YouTube. YouTube? ¿No en YouTube, sí. No recuerdo porque, te soy sincera, no le puse atención mucho hacia su canal porque sí se escuchaba que, que eh, y de verdad, sí se escuchaba eh, el, el, el llanto de una niña. ¿Cómo hacía la niña? Eh, la niñita lloraba. A ver, hazme. Pues, ¿Cómo te? es que no se hace como niña pero bueno pues si sí, lloraba así decía... así se escuchaba en el video así Uy. sí sí se escuchaba de verdad Uy, de verdad cuando es cuando es el llanto de un bebé recién nacido ¿Ah? entonces el, el, el chico decía que ahí este habían llevado a una mujer embarazada uh -huh. y la habían sacrificado. Oh. Pues eso fue en Mérida, estaban en Mérida, ah. en Yucatán. Estaban en Yucatán. Y, y en ese lugar eh, contó ya posteriormente, este chavo contó la historia que ahí habían llevado a una mujer embarazada y la habían uh. este, sacrificado. Eh, y que el alma de, de ese bebé quedó ahí. Entonces, pues ya ves, veces en los comentarios dijeron que no, que no era el alma del bebé, que eran demonios los que se habían quedado ahí. En fin, todas, todas las opiniones variantes, ¿no? Pero fíjate que sí se escuchaban cosas que rompían vidrios, aventaban cosas. Eh, sí estuvo fuerte eso, pero yo digo, ay caramba, pues si no están preparados para eso, ¿para qué se meten? O sea, si abren ya un portal y van y abren otro, y abren otro, y... Pues ya sería como el, los Avengers, ¿no? Este, ¿cómo, se llama? ¿Cómo se llama este que abre los ah, portales? Avengers. ¿sí? No, uh -huh. el, el, el, el, el no, el Doctor Strange, que abre los Ándale. portales. Sí, mi novio, mi novio que hace que abre portales y así, todo sí. bien, bien bonito, y luego viene y me visita bien digno ya hasta le estoy diciendo que me enseña a abrirlos para irlo a visitar sí, sí, para que tú también abras los portales ay, sí, ay, te imaginas qué bonito sería eso? no sé si bonito, yo no, yo no le abriría ningún portal Ah, que sí yo digo que sí yo abriría un portal y sí sería para irme a Conocer algún país, no sé. Igual y ahorita estar en Qatar. ¿Te gustaría estar en Qatar? Sí, sí me gustaría. Eh, ¿qué, qué, ¿A qué selección le irías? Eh, um, fíjate que Arabia ahorita me sorprendió porque llevó una una alineación, híjole, increíble. ¿A ti te gustan los árabes, Laurita? Los árabes sí. eh, no, no me gustan. ¿No? Entonces, ¿por qué te llamó la atención? No, no, no? me gusta. Me dan miedo. Fíjate que eh, en una ocasión... Ah. Eh, en una ocasión que crees, Andreita y Oxlack, Legión Familia, eh, en esto de las redes, yo conocí a un árabe Ajá. y que supuestamente iba a venir ya hasta por mí porque se quería casar conmigo y Ajá. que me va diciendo que él era del ejército de... ¿Cómo? cómo hay? porque tienen allá sus ¿Al Ándale, era, no, no sé si era de Al Qaeda, pero me enseñó hasta un lobo y, y él así armado y con su... ¿A poco? Con, un, con una de, de, de ese que le nombran de, de pasamontañas, Ajá. así en su rostro. Y con una cabeza en la mano, ¿no? ¿no? De un gringo. Ay, casi, casi, Uy, casi traía mal. ahí al degollado pobrecito en su mano. Oye, ¿pero cómo se comunicaba contigo, Laurita? ¿Cómo decía...? Cómo hablaba Mira, contigo si no hablaba español. Pues es, es que los árabes es que hablan así, Ajá. los árabes. Sí. Entonces pues él hablaba español, el árabe. Ajá. Y luego a mí me decía es que tú eres muy hermosa <risa> y yo te quiero traer para mi país. Oh, y me decía, ah, ¿Qué no? Pues yo aquí estoy bien, <risa> mejor ven tú. Y sí si le dije así y qué crees que me dijo que sí. Ajá. Eh, um, de hecho, hicimos una videollamada Ajá. y, y no, no era feo, no era feo, pero pues hacía como son allá y cómo tratan a la mujer y todo. Dije, ay, no, yo mejor me quedo aquí con mis mexicanitos, aunque en mi caso me hacen tampoco. Me hacen, ¿no? <risa> <risa> Entonces, ¿cómo cortaste con el árabe? ¿Mandé? ¿Cómo cortaste con el árabe? Ah, porque después ya perdí mi teléfono, perdí mi teléfono y ya no, ya no supe más, ya no supe más de esa personita, pero era muy insistente, luego a veces eran las 3 de la madrugada, o 4 de la madrugada, y el teléfono pues, suena y suena, y yo así como... ¿Y qué te decía? Este, te extraño, te extraño, no, suena, suena asunto. Asunto. no, me decía, me decía, me decía así, es que eres hermosa, yo te quiero ver... Hermosas. yo te quiero conocer <risa> ok entonces como ruso el tuyo sí no sirve Sí, como ruso. Porque, porque los árabes los árabes hablan así pronuncian la R también muy fuerte y me decía así yo le decía no Jalil tú no venir para México Jalil ahí <risa> Jal te decía ahí. Yo, eh, yo le decía Jalalei y yo le decía no, no me creas tan mensa, Abdul. ¿Adul? ¿Cómo se llamaba? No, eso es un chiste, de Abdul, pero que dijiste adul. de ahí, y yo le decía, no, Abdul, no me creas tan mensa porque no le jalo a nata <risa> jálala y jálale decía, jalale ahí, ¿eh? decía. Sí, pues así decía: jálale ahí, y yo decía no, pero no le jalo a nada Abdul y así sí, eso fue lo que me pasó en el internet uh -huh. entonces ya de ahí ya dije ah, no, nada más voy a tener whatsapp y ninguna red más ok, porque lo conociste por facebook eh, lo conocí exactamente, entonces ya así como que, no, no sí pero son bien aferrados bien aferrados que son esos ¿cuántos hombres? camellos iba a dar por ti? él me decía yo tengo muchos camellos tengo muchos camellos, la aburrida. Y eres, decía, pues mucho gusto, mucho gusto. Yo aquí no tengo camellos, pero tengo mucha familia. ¿Y no, Entonces, no cuánto le iban a pedir de dote? De cómo qué. ¿Cuánto le iban a pedir de dote? El dote, pues, el, la, dote, pues, dote aquí, el dote, o el sea, dote. Aquí la familia querían, querían, este. Camellos, pero hembras para que dieran leche. Es que dicen que es bien buena la leche de las de las hembras. No, de, eso sí de no los sabía. Camellos. No lo sabía que. Sí. A poco. ¿En la joroba trae la leche? De... ¿Mande? ¿Le saca la leche de la joroba o de dónde? No de sus no, ubres de las hembras. De las ubres. No. ¿De, los, de no, la joroba pa... no? Okay. Es que dice que en la, la joroba traen la... agua, ¿no? O sea, de los, o sea, las, las, las hembras, uh -huh. no sé si se les llama nubres, pero también es así como las vacas, también así le sacan la lechita. No, pues, este, <risa> no sé, no sé, Laurita. Qué bueno que cortaste ese árabe, porque eso de andar sacando leches, como que no, no, no está bien. <risa> no, no, no, no está bueno, entonces, así como son, que a lo mejor ahí la dejamos y y no, entonces mi familia dijo que no había trueque, y yo dije, ah, gracias, gracias. Bueno, sí, es que Así esos bien. árabes andan buscando siempre latinas, ¿sí? Sí. yo los he cachado, eh que andan buscando sí, sí. latinas. Sí, de verdad que sí, son son medios morbosillos, esos hombres. Y esos de la India bueno, Muy malandrillos. ¿Cómo a Pero mujeres? no, ya te dije, lo, lo que está hecho en México está bien hecho, Ok, muy bien, Laurita. ¿Y pues? esos, son, esos son los que quiero, pero a mí no me quieren. Pues, entonces, ¿Cuáles, son los no? Que quieres? ¿Cuáles son los que quieres? Ay, mira, a mí me gustan... Pues es que ya yo soy muy, muy cursi. Eh, me gustan muy románticos, pero, pero a la vez así que también sean medios. Medios tosquitos, así, pero... Y que, y que no sean sé, divertidos, es... que te hagan reír. Exacto, y que te protejan. Exacto. Que tengan más que nada, que también tengan una plática amena. Que no se estanquen en una sola. Que sea una plática versátil. Que puedas empezar con una cosa y te termines hablando de otra. Y, y no sé, pasarla lindo. Pasar un rato a gusto, tranquilo, divertido. Yo me imagino una salida, una tarde así... ¿Con dinero sin dinero? Pues pues mira, eh, yo creo que, como dicen, ¿no? Que ya todo es por, por partes iguales, pues hay que aportar, ¿no? Si yo tengo, pues ¿por qué no? Pero no soy interesada, no soy materialista. Eh, no, eso no, no es algo muy relevante para mi persona, este eso sí, eh, la honestidad sobre todo okay. sobre todo la honestidad yo digo que aquí eso. de pronto va a haber muchas personas, a ver eso. si te sale alguna aquí Laurita sí, por ahí, por ahí vamos a ver a ver a quién conquistamos ay pero ya no digo Maru ya Maru ya nos ganó a todos <risa> Esa Maru ya nos ganó todos. Pero Maru no nos dejó ninguno. Maru trapito es lo que no, Maru trapito es lo que no sabían, entonces no, no hay problema. <risa> ah, ok. Ay, <risa> ah, Joxla, Andreita, qué gusto haberles escuchado de verdad y les mando un beso enorme, abrazos, bendiciones para todos. Recuerden que les llevo en <risa> mi corazón. Gracias por, por por estar en mi vida. Y siempre lo voy a decir, gracias por darle vida a mi vida. Son un amor, los amo, bendiciones. Y cuídense mucho, pásenla lindo. Y les dejo abrazos a papayos, a toda la legión. Saben que los amo a montones. Gracias, Laurita. Gracias, Laurita. Te damos un abrazote, gracias por llamarnos. Besito, Laurita. A ustedes. <coughs> Besitos, ahorita y gracias a ustedes por recibir mi llamada, chicos. Pásenla lindo. Bye. Bye. Bye bye. Pues ahí está la historia de Laurita sí. y los alfileres. Eso no sabía. Yo tampoco. No sabía que si le metías un alfiler se quedaba rasmada así la bruja. Yo hoy estoy como brujita, o me veo como una brujita. Eh, eh, sí, cierto. Sí. <ríe> sí, me dicen. Pero es que está haciendo mucho frío, entonces toca así. Bueno, el número está apareciendo en pantalla. Vamos a ver. Ahí está, por si alguien más nos quiere contar algún relato oscuro, alguna fobia, alguna historia, lo que ustedes quieran, pueden llamarnos a este número que está apareciendo en pantalla. Tú Yo me, tengo más fobias. Estabas platicándome algo, ¿no? De, de, de, de las fobias, ¿en cuáles nos quedamos? Yo tengo más fobias, no me acuerdo en la, que, en la que nos quedamos, pero tengo más. Hay una que es muy curiosa que se llama mmm, genufobia, uh -huh. y es miedo a las rodillas, a ver rodillas. A ver, rodillas. Uh -huh. ¿Genofobia? <risa> Genofobia. Miedo a las rodillas. Uh -huh. Por ejemplo, el pelón greñudo no lo pueden ver porque... Estaba... Parece una rodilla. Sí. Exacto, mira su cabeza, <risa> parece una rodilla. O sea, si él se la aparece, eh, esa persona pudiera morir. Claro. Por el pánico a un, las rodillas. Le da un shock. <risa> <risa> Miedo a las rodillas, eso sí está muy extraño. ¿No, ¿No crees que eso se lo estén inventando? O sea, hay no, alguien que diga, ah, sí, no, sí, no, mucho miedo a las rodillas. ¡No me enseñen las rodillas, por favor! ¡No me enseñen sí. las rodillas! ¿Cómo, cómo hacen? Pues, según, según los médicos, existen más de 460 fobias. Que no hay. A ver, vamos a preguntar. Alexa, ¿cuántas fobias existen en el mundo? Aquí tienes una respuesta de un usuario de Alexa Answers que he traducido. Hay más de 400 fobias. Puedes tener fobia a casi cualquier cosa, pero hay más de 400 oh, fobias reconocidas. No Sin embargo, algunos son mucho más comunes que otros. <risa> ¿Ves? Oh, Interesante eso. Oh, más de 400 fobias. ¿Te imaginas? Y solo debe haber unas cosas que uno ni sabe. Hay uno que se llama hedonofobia y es miedo a sentir placer. ¿Mm? Edenofobia. Uh -huh. <risa> Edenofobia. Ed no pueden sentir porque si no les da un les impacto. Da miedo. No pueden sentir placer los Hedonofóbicos. Uh -huh. Pues no sé, alguien es hedonofóbico aquí que no le gusta, que no les gusta sentir placer. Mira la podofobia, dice Darpunk, sí. Si existe la podofobia que es miedo a los pies. Hay helenofobia también, edonofílica. <ríe> Soy edonofílica. <ríe> Raúl Contreras nos mandó 65 pesos. Qué buena onda toda la gente que nos apoya con sus superchats. Gracias, de verdad. Mil, mil gracias, chicos. Gracias. Muchas, muchas gracias. Gracias por apoyarnos con los superchats. Hay, hay otro que es heliofobia, que es miedo al sol. Pero hay una enfermedad que, que, que también es que no pueden salir al sol, ¿no? El Heli, helio, helio, heliofobia mm heliofobia, -hmm. miedo al sol miedo o sea, al sol. no salen están, este, oscuros yo creo que yo creo que eso sí pueden ser vampiros porque, como, no pueden salir heliofobia, mm -hmm. no pueden salir al sol, ¿verdad? Mm -hmm. Ay, pero o sea, sería interesante hablar con alguien que, Ay, sí, que al tenga sol. que <risas> tenga esa, alguna fobia para platicarle cómo es que vive con, con esas fobias, ¿no? Sí, no. Ah, ¿cómo dices que, ah, no sé, no olvida, personas asexuales que no les, Pero hay personas que tienen eh, una enfermedad, no me acuerdo cómo se llama, que, que fotofobia. Sí, yo tengo foto. No, no, no. no. no yo... Tienen una enfermedad que no, no no pueden salir al sol porque les hace un algo en la piel. Ah, ¿Mm? fotosíntesis. No. no, no. Yo tengo qué. Ah, no, soy, hipers soy hipersensible a la luz, ¿no? Es diferente. Fotofobia. Yo me imagino que es la fotofobia. Esa es fotofobia, es como miedo a la luz, exactamente. Uh -huh. Fotofobia. Sí. Se llaman albinos, dice Mayur RT. Esa máquina escucha todo lo que dicen, dice robot Roboto. Eh, bomba a la cachimba. Prietofobia. ¿No habrá un prietofobia? ¿Alguien que le tenga fobia a los morenos, por ejemplo? Pues. Me imagino que es esa de pues, los ras, el racismo. Sí, <risa> pues, Alexa, ¿cómo se llama la fobia a los morenos? Aquí tienes una respuesta de un usuario de Alexa Answers que he traducido. Ludofobia. Ludofobia. Ludofobia, miedo a los... ¿Es neta? Uh, Alexa, ¿qué es ludofobia? El término homofobia hace no, referencia, no. A, la Alexa, referencia cancela, a la homosexualidad. Alexa Cancela. Cancela, cancela, Alexa Cancela. Alexa, ¿qué es ludofobia? Aquí tienes una respuesta de un usuario de Alexa Answers que he traducido. La EPOC significa enfermedad pulmonar obstructiva, crónica. Alexa cancela. Es una enfermedad que causa la Alexa, permanente. pero. Cállate, Lucía. Sí. A ver, tú, ¿puedes preguntarle? ¿Puedes decirle a Alexa qué es ludofobia? No, para eso. Es Google todo lo sabe. Pinche Alexa. <risa> Ven ¿Qué cantame? es ludofobia? Tengo alexafobia. Dice, los, ah, no, que es lu, no, yo, ¿Es ludofobia ludo, o es lodofobia? Ludofobia. No, pero no aparece. Entonces, ¿por qué dijo ludofobia? Alexa dijo. Alexa, ¿cómo se llama la fobia a los morenos? Aquí tienes una respuesta de un usuario de Alexa Answers que he traducido. Ludofobia. ¿Mm? Pero no dice ¿No el, tampoco, aparece el No, pero tampoco dice pues el significado ¿No, ¿No existe ludofobia? ¿Mm? No sé por qué dice eso. Y aquí no aparece. Aparece no otra cosa. Ludofobia. Eh, pero podemos buscar qué significa ludo en griego. Sí. Alexa, ¿qué es ludo en griego? Ludo. En griego es. Lundo. ¿Es qué? Lindo. ¿Lindo? Alexa, ¿qué es ludo? El nudo, también llamado Parcase, no. es una variante simplificada. Alexa, circular. cancela. No sabe. Uh -huh. Lindo. Entonces, los, o sea, ludofobia es miedo a los morenos, es decir, miedo a los lindos. Uh -huh. oh. <risa> Por eso no hay muchos ludofóbicos, uh -huh. porque pues es miedo a los lindos. Uh -huh. Ludovico. Dice, tengo imagínate. una que también, yo no sé cómo harán, pero es hidrofobia que es miedo al agua. Hidrofobia, entonces, sí. imagínate, para tomar agua o para bañarse o... No, pero entonces yo creo que a lo mejor es como, por ejemplo, al mar o a un lago o a un río, uh -huh. pero o sé sea, como que agua así normal, no creo que, a lo mejor, no solamente al agua y por eso estamos pensando que no pueden vivir por ejemplo, lo del sol, a lo mejor no es a. ¿Quién sabe? No es a la luz del sol, sino quizá es a, al sol. Eh, Ox, tengo una buena jaja. Ja. Caligenifobia. Es miedo a las mujeres hermosas. Ginefobia, solo a las mujeres. Oh. Caligenefobia. Y sí, debe, debe haber algo. Debe haber algunos calineofobios. <risa> Alexa, ¿qué es caligenofobia? Aquí tienes una respuesta de un usuario de Alexa Answers que he traducido. El miedo a los objetos grandes. También se conoce como megalofobia. Alexa Cancela. Los ejemplos incluyen barcos grandes. Alexa Cancela. Pau nos mandó dos dólares. Se por ser bien, Morales? Buenas noches. Que estés muy bien, Pau. Un abrazote. Gracias por haber estado acá con nosotros esta noche hablando pues, de fobias y de cosas. Ya famosas. lo encontré. Ya lo encontré. ¿Ludofobia? La caliginefobia... O venustrafobia es un miedo injustificado a las mujeres hermosas. Esta, fo esta fobia mayoritariamente se produce en los hombres. Produce un pánico en las personas, lo que obliga a alejarse de sus familias o, o de su entorno social. No, qué miedo, pues imagínate. ¿no ¿Miedo tía? a las mujeres hermosas? Uh -huh. Eso yo creo que nada más ocurre en Estados Unidos. A mí todas esas de fobia se me hace como de gente blanca se me hace como de, de prietos no, no, no, creo que nosotros los prietos no tenemos ese tipo de problemas miedo a los pies, miedo a las rodillas pero tú qué sabes puede existir gente así, si hay gente con claustrofobia pues y uno no se da cuenta pues puede existir gente con podofobia, yo digo que son fobias de blancos yo creo que esas <risa> enfermedades son de blancos porque eso de miedo a las mujeres hermosas ah pues puede pasar, no? ¿Por qué no puede pasar. No, no lo creo yo, nunca he escuchado que alguien le tenga miedo a eso. Pues no miedo, debe ser como, como, ay, como un susto, ¿sí? Como, ay, es una mujer bonita, no, no le voy a hablar, no. Ah. Y le da, le da como... como ah, ah, ya te entendí, sí, yo como que ¡ah! Y se aterraba. ¡Oh, Dios mío, es muy bella, ¿no? Es muy bella. Es muy bella. Es muy bella, no, no puede ser. No. Es muy bella. No. Ah, ya te entendés, sí, como que miedo a hablarle, a acercarse a ¿Y el de las rodillas? A ver, explícamelo. Eh, ¿Miedo las rodillas? ¿De qué, qué? Pues no puede haber rodillas porque le, le dará asco o algo así. <risa> pues digo yo, ¿no? Dice, según yo, la fobia sí es algo más fuerte que solo repulsión. ¿Ya ves? O Exacto. Sea, sí, la fobia pues, es, una... es miedo, así. Sí, sí, sí. Dice, señorita, what's her name? Dice, jaja, puede ser cosas de gringos. Sí, yo digo que es cosas de gringos. Actofobia, miedo al número ocho. Octofobia, miedo al número ocho. Imagínate el, que, que tengas octofobia y que, que te califiquen el examen y sacaste ocho. ¡No! ¡No! que le pueda dar un pago no, cardíaco el porque el No teléfono con ocho no no, no, pues, no manches güerofobia no, no. No. ¿Cómo, cómo vive esa gente esas enfermedades de güeros <risa> esas son enfermedades de güeros que no tienen otra cosa que hacer sí, sí, sí. Que imaginarse este fobias miedos porque ¿no? nunca he visto a alguien que le tenga miedo al número ocho al número 8 Tetafobia, miedo al número 4 No es cierto El chavo del 8, no ah, El chavo del 8, no no puede, no puede ver el chavo del 8 mm -hmm. Cupofobia Eso tengo yo Ay, Dios mío. Sigamos Sigamos, sigamos tropofobia miedo a bailar Ox, confirma que es güerofóbico Ox, confirma Que es güerofóbico Gracias, hermano. Oh, mira. xenofobia <risa> es miedo a los huecos o espacios vacíos? O sea, no puede haber nada vacío porque le da... Uh. No manches. Xenofobia mm. a los huecos? A los espacios, espacios vacíos. vacíos. Uh -huh. ¿Cómo vivirá esa gente? No, esos son enfermedades de güeros. Sí. Fobofobia es miedo al miedo. ¿No? esa sí no, no la he investigado creo. dice Lisette Martínez imagínate si tiene 18 años que todo el año con miedo, o 8 <risa> años claro este sí, ¿Y ¿existirá la fobia? ¿tener fobia? sí, es fobia exactamente, sí, sí existe, ¿no? sí, debe ser, sí sí, sí hay otro que se llama macrofobia y es miedo a las largas esperas a las largas esperas. Mira, producción ya nos mandó a Gabriel. Ya. Vamos, vamos a, a ver eh, qué nos comunica, qué nos está comunicando produ producción. Este. Hola, buenas noches Gabriel, cómo estás? ¿Qué onda hablar? Aquí andamos. Aquí andamos hablando hola, de Gabriel. tripofobias, queranofobias. <ríe> De las, camellas, ¿verdad? de las camellas de leche, también de los camellos que guardan leche en la joroba. Sí, oye, hola, te tengo unos relativos que me acordé que el sábado pasado hubo un convivio y terminamos platicando ahí de historias. Dije, voy a aprovechar para acordarme de algunas, ¿verdad? A ver, y platicar. Mira, este estaba un señor ya grande, pues ya grande, David platicaba que allí en China, Nuevo León donde vivían sus papás. Tenían un ranchito, pero de cuenta que a veces iban a traer leña y pues acampaban cuando él estaba chico. Uh -huh. Y decía que, que cuando estaban acampando ponían así como que unas casas de campaña y se quedaban, hacían una lumbre y ahí se quedaban. Y, este... Pero dice que una vez les pasó algo muy raro. Bueno, fueron dos, dos cosas raras. La primera era que que pues ya para dormir, tenían una, como de esas de gas, una lámpara de gas, no sé cómo se llame la verdad, no me acuerdo, uh -huh. y que, que apagaban la luz, y que cuando apagaban la luz, este sal, de afuera les aventaban tierra en la cara, ¿cómo, cómo, cómo? cómo? La luz? A ver otra vez, ¿Quién, ¿quién le aventaba tierra en la cara a quién? Eh, haz de cuenta que estaban ellos acampando y Ajá. cuando ya iban a dormir, apagaban la luz y les aventaban tierra de afuera de la casa de campaña y les caía en la cara. Ah, ok, ok. Y eran como tres personas, pero a las tres personas exactamente les caía en la cara la, la tierra. Entonces rápidamente pues prendían ahí el fósforo, prendían la lámpara y si sí tenían la tierra y salían, pero no había nada. Y este, pues se les hacía muy extraño a que pasara eso, porque volvían a hacer eso, pues para ver qué pasaba y les volvían a echar tierra. Entonces, este, pues ya mejor dejaron la lámpara prendida y pues ya no les pasó eso, pero salían para afuera, porque dicen que sus papás allá pues usaban arma, uh -huh. pero no había nada, nunca había nada. O sea, nada más o sea, le aventaban me, tierra. Eso pudo haber sido como duendes, ¿no? Que estaban molestando. Me, me imagino que los estaban molestando o, o pues igual, no sé, algún... Ya ves que a veces, pues, hay muchas historias de que ves lumbre y es dinero y cosas así. Entonces, yo me imagino que les estaban avisando de algo porque estaban en plena... En plena pues sí, en, en, en un rancho, o sea, lejecitos o sea, así entre entre la maleza por ahí, entonces pues pueden ser muchas cosas dinero, duendes o gente espíritus malos ¿verdad? que corren por estar cuidando y no sé Sí, sí. pues ya vez es que sí. en los bosquecitos son esos lugares donde acampan pues se supone que los sí. este, espíritus del bosque protegen el lugar y hacen ese tipo de cosas para ahuyentar, ¿no? Sí, y este, y un hermano de, del papá de él Platicaba el señor que a su hermano, este, su abuelita le decía que ya no tomara tanto vino que porque andar en el campo era peligroso en las noches. Entonces se hace cuenta que él venía borracho y pues venía diciendo maldiciones, que él hacía lo que quería y que, que les dijo que llegó a su casa, ¿verdad? Y, y llegó con todas todas las rodillas así raspadas el pantalón roto y raspado de la cara uh -huh. y le dijeron que, qué había pasado y dice el señor que que cuando él venía por el por el bosque escuchaba cadenas pero como venía borracho pues decía hambre me vale me vale así, yo aguanto que, que se creía invencible y que de repente este se le apareció como una criatura Haz de cuenta como si fuera un, pues el típico pata de kibo, ¿no? Y, y pata de gallo, como le dicen al diablo, va? Sí, sí. Que era un, un, este, una persona así, pero que, que tenía un traje rojo muy elegante, pero las patas se le veían así, o sea, no traía zapatos, así era. Y este, que estaba barbón y así rojo. Y, y ese entonces agarró las cadenas y que le gritó, te vas a arrepentir, y que agarró las cadenas y que lo vino arrastrando todo el camino, y, y él decía que le echaba la culpa que, pues, no le hizo caso a su mamá, ¿verdad?, de lo que hizo, y me imagino que fue como un castigo, dice el señor lo que le hizo el, el demonio, por no obedecer a su madre. O sea que sí se le había aparecido el chamunco, Sí, que, que vio a esa persona y que sintió que, que le amarraron los brazos y se lo trajeron arrastrando en el camino entre las piedras. Y él llegó todo raspado así, debajo, sí, de la cara y de la rodilla. Fíjate que lo que, que antes las historias de los abuelitos, de los tíos, etcétera, ya en los pueblos, siempre es de que encontraban al diablo. Ahora como que ya, sí. lo, ya no se encuentran al diablo. O sea, sí. las nuevas generaciones ya no platican que vieron al diablo. Sí. Antes platicaba mucho de eso de, del diablo, de que era el que uh -huh. supuestamente daba lecciones o así a la gente grande que, que se lo encontraban, en, siempre se lo encontraban en campos abiertos. Este, eh, y hace cuenta que el último relato que nos platicó decía que también iban a la leña o de repente iban a piscar, no sé qué iban a piscar y, y se iban en una camionetilla chiquilla que tenían una misancha Chavilla. Pero que el señor que estaba encargado de esa obra les decía que a tal hora exactamente, o sea, creo que era antes de la medianoche, que él les iba a avisar para que se subieran a la camioneta. Y ya les dijo, pero ¿por qué? dijo no, no más vas mi caso, porque yo ya sé. Y que dice que estaban tomando cerveza y que les dijo, este ya es momento de subirse a la camioneta, y se subieron a la camioneta como pudieron, eran como tres o cuatro, y uno se subieron a la caja de atrás, y que de repente pasa una víbora muy gigante, muy grande, por ese pedazo, como que era el como que era la víbora que pasaba por ahí, y el señor pues quedaron ese día y dijo, pues aquí se escucha el relato de una víbora que pasa gigante como una anaconda, y haz de cuenta que digo, son la camioneta y en eso todos dieron que iba pasando una viborotes que no los viol, no los pelaba ni nada pero era su camino como quien dice. Okay, esa viborota ¿dónde supone que salió? Haz de cuenta que como te digo, ya en cielo León, pues era China? haz de cuenta que eran relatos que les contaban anteriormente y supuestamente esa víbora eh, era una víbora pues yo me imagino que es una figura normal, ¿verdad? Sí, pero sí te digo, tenía dimensiones muy grandes y como ellos se quedaron ahí a tomar, pues él les dijo que conocía ese relato, pues no iba a ser de que les fuera a pasar y dijo, ya vas, ya se va a cumplir la hora, súbanse la carmaneta. O sea, yo me imagino que si alguien no hubiera hecho caso, que le valiera, hubiera pasado algo, pero todos se subieron y como pudieron a la caja. Y pasó la viborota así al lado de, de ellos así. Y que le habían dicho que ese relato, pues, este, que lo contaba mucha gente, que porque como que era el camino de esa víbora y que pasara por ahí, pues quién sabe para qué, ¿verdad? Pero era su camino. Ok, el viborón le salió. <risa> le salió el viborón como el pajarón, ¿verdad? Como <risa> el pajarón este era el viborón. Pero también sí, es allá o en sea, Monterrey, ¿no? Ese. ¿También es, en pues Nuevo León. También es en Nuevo León, China. Sí, es China-Nuevo León. Es de aquí de Monterrey, como alguna hora, yo creo, una hora y media. China-Nuevo León. ¿Por qué se llama China? Pues la verdad, nunca, nunca he indagado eso, pero me imagino que sí había gente que, que parecía chino. Uno ojo rasgado, <risa> me imagino. Lo voy a investigar y después te... como va a ser acá que está en pesquería donde pusieron una... De carros de uh -huh. Kia y venían muchos chinos y ya todos salieron ahí cruzados. Y hay muchos chinos acá en esa zona de pesquería. Ok, pesquería que es un municipio. Pesquería, sí, es en, en ¿Qué es pesquería, viene siendo pues viene perteneciendo aquí también a Nuevo León. O sea, no estamos tan más cerca que tiene Nuevo León. Okay. Pero sí, ahí hay mucho, mucho chinito nuevo, mucho niño chinito con mexicana. Oh, los están invadiendo los chinos. Están invadiendo los chinos. Ya está, está chido porque ahora están invadiendo las. No te, no te va a dejar mentir el maestro. ¿Cómo se llama el maestro borrachín este? Este Margarito. Sí. El maestro Caguamón. El maestro Margarito. Este, sí. Ah no, Martín, este, Martín. Nos manda el maestro Martín. Ya me voy a poner yo el maestro Gabriel, va, estaría chido. Ay, no, después me vuelvo loco. <ríe> Oye, no, y, y te digo, este... Pues lo chido que andan acá ya las rusas y las ucranianas. ¿sabes? Ah, ¿ya ¿no? también andan rusas y ucranianas por allá? Por acá. Hay muchas páginas donde te platican que puedes traerte una y todo ese rollo. Oh, este, y ellas, ellas hablan español, va, y pues te dicen... ¿Cómo, ¿Cómo sería todo eso? Ellos sí dicen... Yo puedo creer con una ocasión. Ellos sí dicen... Hola, mi amor. Mi amor. Va a ser como el árabe de, de Laurita. Oye, hola, ese relato que te contó el maestro... Fue del, del doctor pequeño. Que sacó el ese S.R. Alox. Pero el, el estamos hablando porque... Ese doctor vivía... Haz de cuenta era la única, la única persona que construyó su casa así en, en una uh -huh. montaña, o sea, lejos de la civilización. Uh -huh. Pero es una casa normal, o sea, bien hecha y todo. Uh -huh. Y varios investigadores ya han ido ahí a visitar la casa de, del maestro. Creo que murió y se quedó sola la casa, pero muy rara, porque la casa está entre las montañas, fuera de la civilización, y construida normal, en un, pues en un voladerito ahí que está ahí. ¿El doctor pequeño? ¿Le realidad? llamaban así, el doctor pequeño? El doctor pequeño. Uh -huh. este A lo mejor el maestro no sabe bien el relato, pero sí existe y la casa está bien. Y al parecer era el apellido que tenía el maestro ah, pequeño. O sea, no era pequeño, sino era su apellido. No, era su apellido, creo. <risa> y por eso te digo que sí tenía su casa. Pero te digo, es muy extraño. Es como si voltearas, no sé si has venido a Monterrey o me dijiste que has venido. Sí, sí. Me imagino que ahí por Intermex o no sé, más cerca, ¿pudiste lograr ver el Cerro La Silla? Sí, sí, sí. Bueno, haz de cuenta que te digo que hacía lo alto, o sea, lo alto está esa casa. Igual la puedes buscar ahí. Ajá, ¿hasta allá arriba fue a ser su casa? Sí, o sea, lejos de la civilización, era una montaña, hasta la que hay que caminar, un buen para llegar a la casa del el doctor pequeño este cómo iba a trabajar o quedaba consultas hasta allá arriba la verdad no no no he leído mucho de él simplemente que sí me causó me causó mucha no sé de que vivir allá como que él bajaba iba a su trabajo y allá vivía ¿va? como dices tú poder hacer un un, este, un científico malo, loco, ¿verdad? que Un científico loco. No haber hecho las que la, pues sacó que ¿Al sabe? pajarón y al viborón? Andale y al viborón. Sí. Acá en el Cerro de la Silla, ¿verdad? Que está una... Se le dice la mina, no sé si hayas escuchado eso. <coughs> no, la mina no. Este, está en medio de los dos picos del Cerro de la Silla y no subes, no es fácil subir, pero se le llama la mina. A mí me tocó ir pero pues estaba más joven va, uh -huh. aquí estoy en Guadalupe, um, entonces de aquí de Guadalupe, casi casi de aquí de con mi mamá, subes caminando, o sea, te vas caminando eh, como unos, como 20 minutos te empiezas a agarrar cerro, sí. y yo creo que algunas dos horas llegas a la mina, es una mina. Oh. Oye, ¿no es peligroso subir al Cerro de la silla? Mm, hay un lugar que está por el Parque La Pastora que toda la gente sube por ahí porque es fácil llegar al telesférico o llegar a la punta. Por eso hay un camino y está muy bueno el camino. O sea, hay un teleférico para llegar a la punta. No, haz de cuenta que hubo un telesférico, pero ya no está funcionando. Pero tú subes, haz de cuenta, empiezas en la calle, 10 minutos, uh -huh. son la subida y luego ya empieza un camino de terracería que te lleva. Hasta donde era el antiguo telesférico. Oh. Ok. Y luego de ahí subes hasta la antena. Le das más para arriba. Sí. Y llegas a la punta y si te tardas. Alrededor de las seis horas yo creo. Y se ha ido Tú sí fuiste. No está, está. Un día tú sí has llegado a la punta. Sí. Sí, sí he ido a la punta. ¿Y cómo se ve desde ahí? No, porque fue una chulada. Está bien bonito pues, todo lo que viene siendo el panorama. Y pues igual, si sí, cuando vengas a Monterrey pregunta muy, muy bien y, y de volado a ver, él te diga, ¿sabes que Miro por aquí, pues este, te puedes subir tranquilamente caminando, ¿verdad? pues sí se ocupa un poquito de condición. Ok. Pero me imagino que tú no tienes mucha condición, fuiste, güey, scout o no? Entonces, nada más fui scout, o entonces sea, lo de güey, este, no. Nada no más es scout. scout. Nada más scout, sí. Oye, hombre, y también te digo, se me hicieron raras las las historias del maestro porque sí le faltó información. La de la bruja que platicó del policía, ¿sí te diste cuenta? Sí, sí. Esa, esa fue aquí, por aquí por donde mi mamá en Guadalupe, Nuevo León. Eh, aquí en una, como de aquí de donde estoy yo, alrededor de unas 20 cuadras. Ah, ahí fue, como unas 20 eh, cuadras. Sí, más o menos unas 20 cuadritas, hay un banco, se le llama una avenida que se llama Dios. hay un banco detrás de ese banco, ahí donde le cayó en el, al policía, y es de Guadalupe. Oh, fue en Guadalupe. El, sí, en Guadalupe, Nuevo León. La bruja de Nuevo León. La, la bruja de Nuevo León. Ok, sí, esa historia es muy buena y fue un hecho que dio la vuelta al mundo. Sí, y te digo fue aquí muy muy muy cerca de la casa de mamá. Pues yo te digo, pues yo aquí aquí viví toda mi infancia. Después me casé, me cambió, pero pues ahorita estoy de regreso aquí, aquí donde se escuchan muchas cosas, la llorona, la carreta, todo ese rollo. ¿Y te sabes la historia de la carreta? Que dicen cuando tú escuchas la carreta puede ser uh -huh. alguien morir. Sí, sí, sí la sí la hemos platicado casi. Sí, haz de cuenta que, que pues, es, es aquí también lo mismo. Hace mucho tiempo que no, se, que no se escuchaba, pero ahora sí murió mucha gente de COVID muy cercana de aquí de las colonias y sí y, y la gente escuchaba la carreta. Oh, en esta temporada de COVID escuchaban la carreta de sí. la muerte. Sí, fíjate que, que fue muy extraño porque... Sí se escuchaba de vez en cuando, pero esta vez del COVID la gente mal la escuchó. ¿Te das de cuenta que tuvo mucho jale en la carreta? ¿verdad? Sí. Tuvo mucho jale esta vez, para salir muchas veces. No, pues lo bueno que ya se acabó, ¿no? Ya estamos de salida, ya Yo ya no ya no hay ya, como esas se historias. Se sí, no, ya ya no se escucha. Bueno, ya no platicador platicado que, que se haya escuchado en estos barrios. Muy bien, eh, mi hermano Gabriel, por contarnos estas historias de Guadalupe y de China, te agradecemos mucho sí, que nos hayas está, llamado. Está muy bien. Te encargo ahí, dile a la producción que se si manda más superchats, por favor, la producción, tú que tienes contacto ahí. Sí, este, quiero, quiero decirle a toda la legión que si no hay superchat, no podemos ver más brujas. Entonces necesitamos super chat para también tener sueños raros, porque está canijo. No, échenle ganas todos y denle super chat para los taquitos, hombre, y la coquita. sé, sí. pues, eh, diario, Mariel, o sea, yo doy mi alimento diario de esos, taquitos y coquita, de esos sus. y goquita, de eso, su eso es de lo, de lo que debe de ser. Ay, pues este estaba escuchando a, a Laurita y como este yo soy romántico dije nada ah, pues le voy a le voy a pasar mi contacto para platicar con Laurita uh, oye si ¿sí, sí te, la este, <risas> ¿sí te das cuenta este si te das cuenta cómo cómo tener mucha fe es muy muy bueno esta llamada de Laurita nada que ver a las de antes no sé si se percataron con una voz muy muy segura muy contenta como que muy llena de salud, con mucha confianza y eso me dio mucho gusto. sí, sí, claro que la escuchamos más contenta laurita. Sí. Y, más, más tranquila, más contenta, este como que se quitó pesos de encima y con su con su enfermedad, yo creo que va muy bien y eso, eso me dio mucho gusto porque te digo, yo también sigo avanzando muy, muy, muy bien. Muy bien. Ahora me salí, me salí, lo único que le tuvo miedo fue a los perros que se ancharon encima. <risa> Pero le digo, sí, sí me salí, fui a, a cobrar un dinero que me mandaron por el Oxxo y luego fui a pan y todo, todo tranquilo. Sí está retirado. Muy bien. Pero no, ahí voy, ahí voy. Muy bien, Gabriel, pues nos dan mucho gusto y siempre es, es muy bonito que nos llamen, nos cuenten las historias. Le mandamos un abrazote hasta Monterrey, hasta Guadalupe. Ok, nos vemos y adiós, Andrea. Pues, Bye, Gabriel. ...que estén muy bien y seguimos... ...seguimos de la... ...yo tengo una fobia... ...tengo una fobia ahora que me acuerdo... ...a ver... Este, ...tengo una fobia... ...se llama tomatefobia... le tengo fi... al tomate... ...fobia al tomate... ...ah, sí. Sí. ¿Y, sí... ...y cómo haces cuando te sale un tomate... ...no, siempre pido las hamburguesas sin tomate... ...o, o así ya ves que no es muy... ...muy así que tú, o sea... El miedo es, es es verlo. Te da miedo. Por ejemplo, al, sí, hacia el, cuando muelen para hacer sopas y eso, pues no te das cuenta. Sí. Pero el miedo es verlo entero. Te oh. explico. Te da pero miedo así verlo así entero. Que... Sí, o sea, <ríe> verlo entero yo creo que a cualquiera le da miedo, pero el tomate a mí. El tomate te da, te da miedo verlo entero, <ríe> o sea, que no esté ni cortado sí. a la mitad. O cortado sí, la mitad se ya se no miedo. Entero, no, no sé qué te, qué te puedas imaginar al ver algo que... Como si como si fuera algo, ¿ver? o como si fuera un ratón que pasa, una araña, o sea, sí. Ah, yo sí, lo te veo. Da miedo. No, sé si sea, no sé si sea el color o no sé. ¿En serio? Sí. O sea, la katsu, la katsu, si o te, la ketchup. Te lo digo porque es más el tomate rojo, o sea, ya ves que existe el tomate verde y pues ya hago salsas con tomatillo, pero... sí el tomate rojo no, no te lo uso para salsas, o sea, no, no. No sé si sea el color o algo así, pero no es lo que no he sabido nunca, si es el color, pero pues yo me pongo playeras rojas o veo cosas rojas, así lo que sea, y no, o sea, simplemente el tomate. El tomate así te da miedo. La forma, quizás. O sea, o sea, el... yo, no sé, yo no sé si exista el, el miedo a las verduras o tenga algún nombre, yo le puse tomate fobia. Oye, pero. Este, ¿no podrías ver la película de los tomates asesinos, por ejemplo? No, no, no cállate, no, peor, no me lo diga. Sí, me, entonces, sí, sí me, voy, a, voy a ver al tomate en la mesa, con la manilla y un cuchillo así, va, como <risas> No, cállate, no. Ok, entonces, ¿nunca en tu casa compraban tomates porque podías espantarte muy feo? No, sí compraban, pero te digo, yo siempre evitaba, más que todo cuando... Cuando, por ejemplo, hables el refri, pues siempre los tomates están abajo. Ese es el roy. Nomás que sí, ahorita, por ejemplo, ahorita aquí en la casa, pues ya no hay nadie. Bueno, nomás te más yo y los evito mucho. Y en vez de eso, pues compro tomate verde. Muy y bien. Nunca hay tomate rojo aquí. Ok. Si hacen sopa o hago sopa, pues es con tomate. No uso el tomate. Ok, mm -hmm. qué, qué raro. Interesante. Mm -hmm. Tomate. Mm -hmm. Tómate unas cervezas mejor. Sí, tal nombre. Fíjate que hoy me iban a invitar porque había un ensayo. Este, tocaba con un grupo antes y, y había un ensayo, pero no se pospuso para mañana. Entonces, mañana están las cervezas y la carnita. Muy la bien. Carne Muy bien, Gabriel. Pues a ver si mañana te conectas cuando estemos en transmisión. Te mandamos un abrazote. Ok. Te Hola, voy a mandar unos bien. videos a, la, a ver si los pueden ver uh -huh. de la Llorona. Creo que te las había mandado una vez, ya me ya tiene mucho tiempo, pero para que los los vean de nuevo y escuchen lo que es un lamento de la llorona. Y las pláticas que, que han platicado la gente de que de que se si oyen perros, eso es, es normal, o sea, siempre que va a pasar, siempre empiezan los perros a la y luego empieza a llorar. Pero el, es un llorido muy, se oye chido, o sea, sí, sí, se oye tenebroso. A ver si te los mando ahorita tu WhatsApp Ok, aquí dice el ministro que te lo tomes con calma. Tómatelo con calma, dice. ¿El que ¿El tomate el qué? No, que okay. tómatelo con calma. Lo de la fobia. Ah, ah ok, ya, ya, ya entendí. Ok. <risa> no, no, no. Ok, que estés no. muy bien, Gabriel. Saludotes. Sí, aquí estamos, gracias a Dios. Ahí andamos y me da mucho gusto que hubo, que hubo otra vez este... Ahora programa, porque ayer sí me tuvo que dormir más temprano. No me gusta dormir temprano. Ok, ok, vamos a procurar ¿Sí? transmitir diario, que sí. es la idea, ¿no? Pero ayer no pude. Ok. Mm -hmm. Bueno, pues nos vemos. Un saludo, un abrazo Bye. a toda la legión. Aquí estamos. Cuídense mucho. Bye. Bye. Bye. Bye. Bueno, pues ahí está lo que nos contó Gabriel. Eh... por ahí dijeron yo tengo fobia Gabriel <risa> fobia Gabriel ¿Cómo se a ver, lo de tomate no sé qué Alexa ¿cómo se llama la fobia al tomate? aquí tienes una respuesta de un usuario de Alexa Answers que he traducido el miedo a los tomates se llama fobia a la no nos estaba engañando Gabriel quizás es la forma no porque no creo que sea el color porque sería el miedo al, al, al ¿A color forma? rojo, yo creo que es miedo a la, a la forma, sí, o sea, de la forma y, y le parecerá horrible, pero que da miedo o da asco, no puedo entender, eso te digo que es esa enfermedad de güeros, no, es que yo creo que una fobia es como, sí, asco, o sea, es como las cucarachas también, no, no, ah. no a mí me da asco, yo tengo fobia a las cucarachas, horrible, ah. pero no, es no. como entre asco y, y pánico. No, yo Entonces no. pues me imagino que sea como, como así. Oye, pero raro, yo no sabía que existía esa fobia. Yo tampoco, sí tienen miedo a los tomates, pensé que no estaba chamaqueando. Uh -huh. o si sea, quizás les recuerda a la sangre, de John Piratón. Recuerdo que me gustaba la caricatura de los tomates asesinos, Oxferofóbico. ¿Qué se llama? Es esa película mío? chévere, a mí me gusta. ¿Los tomates asesinos? ¿Le uh -huh. tienen fobia a las cucarachas, pero le encantan los... ¿Qué? ¿Los qué? Los camarones. Al niño. Jordi, bloqueme al Jordi, el niño polilla. Por alburero. No entendí. No, no es cierto, no lo bloqueé. Pero que no se manche. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Bueno, todo lo bloqueo yo. No, no lo no, okay. Más le salió un salió de tomate. Más... ¿Pero qué significa? A ver. ¿Qué significa qué? Lo que dijo. Pues pregúntale. Pregúntale qué significa. Dice, será porque... Gracias, José. José lo hizo por mí. ¿Ya lo bloquearon? Uh -huh. ¿Será? Aquí no hay albures. Y menos si yo no entiendo. ¿Será porque tomate ah, al, al revés y se te mato? Mira que hay otra fobia muy, muy, muy rara y es uranofobia y es miedo al cielo. ¿Uranofobia? Uh -huh. Uranofobia es miedo a urano, ¿no? O uranofobia. <risa> Dice Elena, no voy al burro, Osvaldo. se refiere a que los camarones son las cucarachas del mar, ¿no? No le estés defendiendo. Sí, también me pareció extraño que Jordi, el niño Polilla, dijera algo así, ya me lo bloquearon. Ya, ya está. Pero <risa> puede ser que yo también me haya equivocado, o sea... <risa> Los camarones son hermanos sí, marinos. Sí, ¿no? Entonces, de... bueno, que nos ah, explique. Dice: Los camarones son hermanos marinos de las cucarachas en el mar. <risa> el opos... Es culpa tuya. Yo por eso te dije, pregúntale. Yo por eso no dije, no lo bloqueen, pero ustedes son muy este, ah, pues, pero es culpa tuyo, Tú no entendiste y yo menos. A ver, Alexa: ¿los camarones son hermanos de las cucarachas? Traducido de moblocultis.com. Los camarones están emparentados con las cucarachas, aunque parezca que no tienen absolutamente. Alexa, cancela. Chale, mi ignorancia me hizo pensar que estaba albureándote. Híjole, voy a, yo lo voy a. Perdón, pues, Jordi. Yo lo voy a desbloquear. Fue culpa de Ay, amor, pero es que tú por qué no. Pues no, tú tranquila, no seas si yo, yo te dije explícame y no me explicaste. Pues yo, porque no entendí también. Ah, ah pues tú dijiste que albur. Y pues yo pues pensé. dije, ah, es un albur. Bueno, pues no sé. Realmente. Bueno, Jordi, ya te queremos de nuevo. <risa> Pobre, pobrecito. pobrecito. Pobrecito. Comunidad, a ver, vamos a dar comunidad. Este, desbloquear todos. Moderadores. Pues ya vamos a desbloquear todos. Ni modo que salgan todos los, este. Hoy ya empezó la canción, ya se acabó el programa. Voy a dejar salir a todos los entes que están bloqueados. Ni modo. Ni modo. Vamos a dejar salir todos los entes que están bloqueados. Ahí Dross dirá, ¡eh! ¡Por fin me van a desbloquear! Sí, pero... ¿A ¿Ah, quién? Dross. Ah, entonces a la chingada. Mejor nada más busco. Ah. ¿Cómo se llamaba? Jordi Niña polillo. No, pero él, es, él no está bloqueado. está bloqueado. No, no, no, no. no. Está bloqueado. De él. No, no, no, no. Entonces, ¿cómo está bloqueado? No, ya ahorita regresa. Jordi. Escribe. O sea, ¿se ¿sí puede regresar? Sí, sí, sí, sí. Sí, porque cuando se bloquean, solo están bloqueados por 300 segundos nada más. Ah. Entonces, los que están ahí son permanentes. Los que Entonces, yo tengo bloqueados, sí, permanentes. Son permanentes. Uh -huh. mm, pues mira, o sea, aquí dice... Mm. Duende kitamura está permanente, Drol Rotzang está permanente, <risa> Viejo Sabroso está permanente. Ay, no, ese Viejo Sabroso sí, déjalo así, porque a mí sí me, me dicen muchas cosas feas, ese Viejo Sabroso. César Alexis <risa> está permanente, Manuel Auditore también, Drol Rotzang, segunda este, cuenta también, Andrés R.L. Viejo Sabroso, ahí se da ponga. <risa> ok. Pensé que estaba aquí entonces ya. Entonces, ahorita regresa Jordi Niño Polilla, ¿no? A ver, Jordi Niño Polilla, disculpa mi ignorancia, fue un error. Fue que, me, ahí sí, me ganó la ignorancia ¿qué te digo, no sabía que las, que las cucarachas y los camarones... Bueno, pero yo no tengo la culpa porque yo no entiendo muchos albures entonces fue culpa tuya. Yo pero no sé. yo no te dije que no lo bloqueas, yo Perdón, te dije no, Jordi, déjalo pero... ahí. Yo te dije no, déjalo ahí. No, además que Jordi sí me saluda y todo. Perdónanos, Jordi, perdónanos. Si sí, Jordi si no, joya ni va a entrar. ¿eh? Bueno, Ahora sí fue mi. Mi ignorancia, perdón. Pues claro, cuando tú dijiste que era uh, Albur, dije, ay, ¿será que me dijo algo? Man? Sí, yo, yo todavía dije, no, no déjenlo, porque pues no, no sabía si si era Albur o no. Bueno, ya regresará. Bueno, pues este es hora de que nos vayamos, porque ya es hora, son dos horas de transmisión y ya cantó la canción de. el error de dedo. Bueno, pues gracias a toda la gente que estuvo hoy con nosotros. ¿Quieres decir algo aparte de que te, te, que te bloqueaste a Jordi el niño Polilla? Yo no fui, fue, fue José, José me hizo favor a mí porque yo lo bloqueé bloquear, porque yo pensé que era un árbol, pero fue tu Pero bueno, bueno solo bueno. fue por 300 segundos nada más, yo. ¡Pobre Jordi el niño Polilla! <risa> <risa> ¿Qué, qué este? todos hemos sido bloqueados aquí, así que hasta a mí me han bloqueado aquí. Así que, pues bueno, te, no te importa, yo te bloqueé no, Otras personas me han bloqueado de aquí, pero bueno, si sí, todos hemos sido bloqueados, pues no pasa nada, son solo 300, 300 segundos. <risa> Quítale el mod. El, yo, mi niño, tiene mod, mod, no, verdad. Bueno, pues nos vemos entonces Descansen, buenas noches Gracias por estar con nosotros Gracias por toda la, la ayuda, todo el apoyo Nos vemos mañana Mañana subo un nuevo video eh, Saluditos a Luis Martínez que está cumpliendo años Luis Martínez ¿sí? ¿A poco? Sí, Martínez, te mandamos un abrazo Feliz cumpleaños Luis ¡Feliz cumpleaños! ¡Vaya ira! ¡Perdónanos, Jordi! ¿Ya regresó? No. Pero no, seguro va. no se está viendo. Se Perdón, Jordi? Cada noche nos internamos en las frías y solitarias profundidades